Nacho, todo tuyo. Estupendo, pues muchas gracias Ana. Bueno, pues vamos a compartir pantalla. Ok. Bueno, pues, muy, pues muchas gracias Ana y Manuel eh, y buenas tardes para, para todos los que estáis ahí escuchando. Eh, mi nombre es Nacho Muñoz y bueno, vamos a pasar las siguientes dos horas juntos. Vamos a eh, llevar a cabo esta masterclass que, que hemos venido a llamar tips para ser más eficientes. Me gustaría pues, adelantar que esta masterclass, estas dos horas que están por delante, pues, como cualquier otro webinar, verdad, vais a tener que ver un careto durante mucho tiempo y unos contenidos que voy a ir lanzando yo pues, durante mucho tiempo. Eh, generalmente este tipo de eh, webinars, pues, pues, cuando uno ya ha pasado 20 minutos, 30 minutos, pues, puede resultar un poco pesado, ¿no? Porque claro, es siempre la misma persona, la misma voz y tal. Entonces yo lo que voy a intentar es ir lanzando eh, alguna pregunta, ¿de acuerdo? Eh, entiendo que muchos quizá, pues, eh, estáis atentos al 100% a todo lo que yo vaya diciendo, quizá haya otros que estén compartiendo esto con alguna otra actividad. Eh, en la medida de lo posible, pues eh, os animo a que cuando, sobre todo en esa primera etapa que vamos a tener del webinar, pues que en todas esas preguntas que vaya lanzando, pues que respondáis por el chat. Yo estaré atento. Y, y bueno, así vamos haciendo un poco más interactivo toda la sesión y toda la tarde. Bien, dicho esto, pues bueno, vamos a comenzar eh, diciendo que eh, los objetivos que nos planteamos esta tarde pues son fundamentalmente estos cuatro. Eh, bajo el título de tips para ser más eficientes, pues uno de los primeros objetivos que, que nos planteamos esta tarde va a ser algo que en esta sociedad de la velocidad en la que nos encontramos, pues, Fijaos el primer verbo que aparece en cuanto al primer objetivo, reflexionar, ¿no? que nos paremos a pensar un poco acerca de cuáles son esos factores que están determinando la productividad cuando trabajamos junto a otras personas. En equipos de trabajo, en organizaciones, cuando hablo de organizaciones no tienen por qué ser grandes organizaciones, una organización eh, puede ser una pequeña empresa con un número reducido de, de individuos en la misma. Ese sería el primero de los objetivos. Precisamente alineado con este objetivo de reflexión acerca de los factores que implican o que determinan la productividad, vamos a identificar también cuáles son los venenos, es decir, aquellos elementos que pueden entorpecer y pueden estropear la, la productividad individual, pero también la productividad cuando estamos trabajando eh, en equipo. Eh, pasaremos a. Bueno, pasaremos. Hay un tercer objetivo donde vamos a centrarnos a, a, a detenernos en una palabra que, que bueno, está de moda. Yo la llevo trabajando por prácticamente más de 10 años, cuando prácticamente nadie sabía a qué se refería con esto de la resiliencia. ¿no? Vamos a ver pues, determinadas habilidades, eh, o hábitos y actitudes que, que es preciso que nos paremos a pensar sobre ellos para que tengamos en cuenta que son necesarios para superar etapas de incertidumbre y también como objetivo número cuatro pues vamos a, a ver eh, cuáles son esas herramientas digitales que pueden facilitarnos la productividad personal. Estos son los grandes objetivos, los vamos a dividir en estos cuatro bloques que son tips de eficacia en la dirección de equipos de trabajo, catálogo de venenos para la eficacia en las colaboraciones Tips de eficacia personal relacionados con las habilidades para gestionar las adversidades, el bloque de resiliencia, y eh, tips, ya pues, he llamado tips de cacharreo. Vamos a, a ver herramientas en las que apoyarse para ser eficaz. Herramientas que, que fundamentalmente son, son herramientas digitales, pero eh, me gustaría hacer también esta introducción para hacernos ver que eh, las herramientas digitales no siempre son aquellas que nos van a, a salvar. Eh, pongo aquí un par de frases que me parecen un poquito paradigmáticas acerca de lo que acabo de decir. Eh, esa frase de, de Marconi, que bueno, dicen que fue uno de los precursores de la radio, tampoco he entrevistado, pero sí es verdad que es uno de los que, de las personas que han, eh, han propiciado que podamos tener comunicación sin hilos. Mm, en el momento en el que, bueno, estaba junto al equipo y, y ya, podían, eh, ya podían conectar con Florida... Eh, pues el equipo estaba muy alborotado y dijo eh, ya podemos hablar con Florida y Marconi dijo, bueno, vale, pero tenemos algo que decir a los de Florida eh, esto enlaza con, con otra frase, ¿no? que es la que aparece un poquito más abajo, que, re, que dijo John Daniel del rector de la Open University en una conferencia inaugural de la universidad en la que decía que las nuevas tecnologías internet es la respuesta, la respuesta a muchas de las cosas que tenemos en la sociedad pero se pregunta: ¿cuál era la pregunta? ¿Qué pregunta tenemos que hacernos para que Internet sea la respuesta? Con esta introducción quiero hacer ver que cuando... íbamos eh, vamos a ver competencias, competencias personales, tips para, para ser más eficientes, que vamos a tratar de descargarnos de Internet la respuesta a los problemas de eficiencia. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que para poder eh, digamos, desarrollar adecuadamente una estrategia basada en herramientas digitales, primero tenemos que conocer para qué queremos utilizarla y qué sustenta la metodología de uso de esa herramienta digital que vamos a utilizar. ¿Vale? Simplemente este enfoque me gustaría decirlo al principio porque eh, durante las dos próximas horas vamos a ver herramientas digitales, sinceramente muy pocas, muy pocas. Eh, quiero llegar al final, donde vamos a ver esas herramientas digitales algunos tips para ser un poquito más eficientes y, y productivos, pero lo más importante para ser eficiente desde el punto de vista de, este, de esta Masterclass es mirarse más a uno mismo y mirar un poco a su, a su alrededor y cómo estamos gestionando eh, nuestras actitudes en primer lugar y también nuestra relación con nuestro entorno. Bien, dicho esto, pues vamos a ver en este primer bloque pues estos tips de eficacia en la dirección de equipos de trabajo, ¿verdad?, y aquí es donde ya os lanzo la primera pregunta. Nacho, sí, sí. Dime, Nacho sí. disculpa, es que yo, claro, al menos claro. yo, estoy viendo la diapositiva como muy ampliada y parcialmente cortada. No sé si ah, se da el caso a alguien más pues, por, por advertirlo. Se ve igualmente cortada ahora. Yo la veo, no sé si Ana si nos está escuchando o alguno de los participantes. Yo la veo bien, veo los logos por arriba, veo yo la veo bien, sí. Bien, pues entonces, problema mío. Ahora trataré de... A ver, eh, lo, los alumnos nos dicen también, mira, Blanca dice que bien, Sonia bien. bien. Bueno, sí, entonces, perfecto. Disculpas. Vale. Nada, nada, para nada. nada. Hasta luego. Hasta luego. <ríe> vale, bueno, pues, continuamos. Eh, decía que iba a lanzaros algunas preguntas por si, por el chat eh, queréis responder, ¿de acuerdo? Y esta es la primera de las preguntas que, que os lanzo, ¿no? ¿Cuáles creéis que son los principales motivos por los que se rompen las relaciones profesionales? A ver, eh, animaos a, a, a responder. Eh, ¿qué, ¿Qué creéis? ¿Motivos creéis que pueden existir para que una relación profesional, cataclac, se rompa? Pueden ser muchos motivos. ¿Animaos a decir algunos? Ay, Carmen, gracias. Desconfianza, valor clave. Competitividad, valor clave. Bueno, valor clave. Eh, competitividad, entiendo que en esta sociedad en donde la competición forma parte de nuestro día a día, el ser competitivo es un impedimento para que la colaboración vaya adelante. Edu dice el dinero. Vale, interesante, Edu, el dinero. De hecho, sí, fijaos. Voy a hacer, voy, voy a, también dice por ejemplo Blanca, prioridades diferentes, que tengamos prioridades diferentes. Voy a, a matizar la pregunta y, y, y también para que si queréis responder de otra manera. ¿Cuáles creéis que son los principales motivos por los que una persona abandona voluntariamente su empresa? ¿Seguiríamos diciendo desconfianza? ¿Seguiríamos diciendo de dinero? <ríe> Carmen dice, Carmen Costa aburrimiento, me gusta mucho, me gusta mucho porque además esto va a enlazar perfectamente con una diapo que vamos a ver dentro de un rato. Objetivos, que la empresa tenga unos objetivos, yo tenga otros objetivos. Y Edu sigue insistiendo en el dinero. Eh, es decir, la parte económica es muy importante, aunque también que si yo siento que no me llena algo, si mi empresa no me llena, puede que abandone. Falta de foco, dice Blanca. Falta de realización personal. Fijaos qué interesante. Voy a resumir, eh, también en las relaciones personales, efectivamente, de desavenencias y conflictos. Voy a resumir todas las respuestas en la siguiente diapositiva. ¿vale? Fundamentalmente hay dos problemas. Eh, para que se rompan las relaciones profesionales o para que una persona decida abandonar voluntariamente la empresa. Problemas con el salario económico y problemas con el salario emocional. Hay una frase por ahí que, que vi hace no mucho y dijo, esto lo voy a meter aquí. Decía, del salario emocional, la parte que más me gusta es, es el salario. ¿no? Esto eh, enlaza mucho pues, con la visión que estaba teniendo él ¿no? en sus respuestas. Efectivamente, la parte económica es muy importante. Sin embargo, a, hace unos años había un estudio anual que hacía la consultora eh, PricewaterhouseCoopers que estudiaba precisamente esta pregunta que os, había, os estaba haciendo. ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los que una persona decide abandonar, abandonar voluntariamente la empresa? Y a pesar de que todos pudiéramos pensar, o muchos pudiéramos pensar, que, que la gente se va de la empresa por pasta eh, lo que siempre aparecía año tras año entre, los tres, entre las tres primeras posiciones, ojo, el salario estaba entre las primeras también siempre, pero había uno que acompañaba y superaba, digamos, en puntuación a, al salario económico, que es que la gente no quería cambiar de empresa, la gente quería cambiar de jefe. Ojo, la gente quería cambiar de jefe y por eso se iba. Y es que, de alguna manera, el jefe, el responsable directo de la persona en la empresa, es, por así decir, el representante humano de la marca de la empresa. Es decir, yo valoro a mi empresa, yo valoro el lugar en el que estoy trabajando a través de la persona con la que dialogo todos los días. No sé si estáis más o menos de acuerdo con esto, pero la realidad es que eh, el salario emocional ocupa un, una parte muy importante de, nuestro, de nuestra fidelidad hacia los otros. ¿no? En las relaciones personales decíais si confianza, una serie de intangibles o de valores que, que no son estrictamente económicos, y seguro que conocéis gente que dice, yo por, aunque me, aunque me pagaran más, no me iba de esta empresa, ¿no? porque hay una serie de eh, elementos que hace que aquí yo me sienta mucho más cómodo. Bien, voy a hacer otra pregunta al hilo, ¿no? Y estamos un poco reflexionando y analizando. Imaginad que los distintos departamentos que tiene una empresa. Son animales. Vale, vamos a imaginar que son animales. Recursos humanos. ¿Qué animal creéis que sería recursos humanos? Vale, dice Carmen, trabajar en un buen ambiente entre compañeros y jefe es un lujazo. Ni que lo dudes. Es que es fundamental. Esa, esa es parte del salario emocional. Bien, esta pregunta. A ver qué, qué se os ocurre. Eh, ¿Qué animal podría ser recursos humanos y por qué? Un león. Un león, pues entiendo que es el, el rey de la selva, ¿verdad? Estáis equiparando... Ahí, disculpadme que me ha saltado. el... A ver. Eh, dice el león, porque entiendo que hablas del rey de la selva, ¿no? El, el, estás comparando recursos humanos con alguien dominador. Bien, ¿vale? Es, es, un, es un ejemplo. ¿Qué otros animales? Eh, que dice el león, porque todo el mundo le teme, ¿no? Cuando lo llaman, Esto es interesante. De hecho, yo, yo en su día hice un máster en Dirección de Recursos Humanos y se lo, bueno, le pedí dinero a mi padre, como muchos jóvenes en aquel momento, ¿no? Aunque sigo siendo joven. Y, y lo que me dijo mi padre, que sepas que te vas a meter en un mundo en el que vas a ver a las personas para contratarlas y para despedirlas. Mi padre es poeta, ¿vale? No, no, no está en el mundo de la empresa. Eh, no me arrepiento ni mucho menos, pero fíjate la percepción que se tenía desde, desde fuera, ¿no? Por el Departamento de Recursos Humanos. Dice Sonia, eh, un lobo por, por la astucia. Dice, dicen, un búho porque lo ve todo. Muy interesante, muy interesante. Bueno, esta pregunta, mmm, hay un colega de profesión que, que la lanzó en un seminario que hizo para directivos de recursos humanos y le dieron una respuesta. A mí me llamó tanto la atención. Eh, esa respuesta que cuando tuve oportunidad en, en, una, en otro seminario donde venían directores de recursos humanos, directoras, directores de recursos humanos de empresas latinoamericanas, de grandes empresas latinoamericanas que vien, venían aquí a hacer una misión internacional y recibían una formación. Y yo tuve la oportunidad de impartir con ellos un taller. Les hice esta pregunta, los puse en grupos y les dije que me justificaran, que me eligieran un, un animal y lo justificaran. Y oye, salió el mismo animal que le salió a ese colega profesional que esa pregunta la hizo tiempo atrás. ¿Qué animal es? Es este. Lo veis, lo reconocéis. El hipopótamo. Decían los directivos de recursos humanos. Nuestro departamento es como un hipopótamo. Porque es grande, es pesado, es gris, es lento. Es predecible, es amable en el aspecto, en el aspecto, pero muy fiero en su conducta y suele estar metido en la mierda, perdón, en el fango. Suele estar metido en problemas, en problemas laborales, ¿verdad? Eh, cuando yo estaba haciendo ese taller y me dijeron la misma respuesta, de verdad que lo, que lo flipé, porque digo, no puede ser verdad. O sea, eh, esto, aquí, aquí está pasando algo, ¿no? Eh, Recursos Humanos es un departamento que siempre va como retrasado respecto al resto de, de funciones que se tienen que llevar a cabo en la empresa. Y, y ahora os digo, os pregunto, ¿qué debería hacer? ¿Qué, ¿Qué se debería hacer desde Recursos Humanos? Porque creo que los de Recursos Humanos o las empresas, si estáis gestionando empresas que tienen personas a su cargo, o sea, que, ten que tenéis empleados, o, ¿O aspiráis a tener empresas con, con personas? Eh, ¿Aspiráis a gestionar personas? ¿O estáis gestionando personas actualmente? Evidentemente creo que no queréis esta imagen de vosotros mismos. No queréis ser pesados, gris, grises, lentos. No, no lo queréis. ¿Qué deberíamos hacer desde recursos humanos? ¿Qué se debería hacer desde los departamentos de recursos humanos? Pues lo que se debería hacer desde recursos humanos desde ese área que gestiona personas en las organizaciones, es equilibrar una balanza continuamente, estar equilibrando siempre una balanza. Por un lado, creo que desde recursos humanos tenemos que procurar que la empresa sea más, más productiva, ¿verdad? Que, que la gente, ostras, somos empresa y, y queremos generar beneficios. Yo creo que hay que incrementar el beneficio económico de la empresa a través de las personas. Y eso es función de, de quien se encarga de gestionar personas, ¿verdad? Meter peso en esa parte de la balanza que dice, tenemos que hacer, tenemos que conseguir ganar más dinero, tenemos que ser más productivos a través de las personas. Si fuéramos el departamento de informática, diríamos, oye, tenemos que ganar más dinero a través de, de la tecnología. ¿Vale? Pero lo que pasa es que nosotros, desde recursos humanos, o todo aquel que aspira a gestionar personas, o a objeción a personas actualmente, eh, además de, de este peso de la balanza, tiene que equilibrarlo con otro. Por eso los de recursos humanos debemos mejorar los resultados de la empresa a través de las personas, mejorando la satisfacción y, por qué no, también el orgullo de las personas por pertenecer a la empresa. En eso tenemos que estar continuamente. Una persona que no está satisfecha por trabajar allí donde trabaja, no va a generar resultados para la empresa. Una persona que solamente le ofrecen mesas de ping pong, vacaciones, flexibilidad y no le exige nada, se relaja y tampoco va a generar resultados. Si a una persona solamente lo estamos, discúlpame la expresión, explotando y eh, ocupándose de esa persona para que rinda más, rinda más, rinda más, sin ofrecerle nada a cambio, evidentemente no nos va a responder o no va a aguantar mucho tiempo. Por eso. El propósito de Recursos Humanos es mejorar los resultados de la empresa a través de las personas, mejorando la satisfacción y, por qué no, también el orgullo de las personas por pertenecer a la, a la empresa. ¿Y quién lleva esto a cabo en el día a día? Me gustaría que me respondierais. Este, ¿Este Departamento de Recursos Humanos dónde se sitúa dentro del organigrama de la empresa? ¿Quién lleva a cabo en el día a día esta función? A ver qué me decís. ¿Quién creéis que esta función de mejorar los resultados de la empresa a través de las personas, mejorando la satisfacción y, por qué no, el orgullo de las personas por pertenecer a la empresa, ¿quién se encarga de ejecutarlo? ¿Quién es Recursos Humanos? Blanca dice, un líder. Bien. Yo, yo digo, todas y cada una de las personas en la empresa que tienen a su cargo a otras personas. El autónomo, pues también. Todas y cada una de las personas que tenéis a vuestro cargo, si, o sea, perdón, todas, todas y cada una de las personas dentro de vuestra empresa que tienen a su cargo otras personas, son los representantes humanos de la marca, son los representantes humanos de la empresa y son los encargados de incrementar el rendimiento de la empresa a través de las personas, incrementando la satisfacción de esas personas por pertenecer a la empresa. Por lo tanto, si tenéis una organización en la que tenéis cinco, tres Siete personas a vuestro cargo sois vosotros quienes tenéis que desplegar esta función. Si tenéis una organización que tenéis a una persona que se encarga de gestionar un equipo, esa persona que gestiona el equipo, ese líder que dice Blanca, es el responsable de eh, llevar a cabo esa función que, como digo, es fundamental. ¿De acuerdo? Bien. Los equipos profesionales competitivos como son. Cuando hablamos de una organización competitiva, pues ¿cómo nos las imaginamos? Pues nos las imaginamos de una manera, y por eso pongo esta imagen, que no sé si reconocéis, este es el Jardín de las Delicias, una de, de las tres imágenes del tríptico de, del Jardín de las Delicias, del Bosco, eh, es como un lugar utópico, ¿verdad? Eh, todo aquel que tiene una empresa, todos vosotros que tenéis una empresa, aspiráis a tener una organización jerárquica, no, a tener una organización plana, en el que haya fricción entre departamentos, no, a que haya colaboración como valor prioritario entre todos, a que haya burocracia interna, no, a que haya agilidad, a que haya rigidez, no, a que haya flexibilidad, a que haya diseños top down, es decir, que las decisiones se piensen arriba y se trasladen hacia abajo. No, me gustaría que la gente aportara ideas para tomar buenas decisiones. Diseños bottom-up, de abajo arriba. La gente promueva iniciativas que repercutan en una mejora de la organización. ¿Quiero dirigir y controlar personas o prefiero que los equipos se autogestionen? Pues lo segundo es más productivo. ¿Voy a promover secretismos en la empresa? No, vamos a procurar fronteras abiertas. Estas siete claves organizativas son las siete claves de las organizaciones competitivas. Cuando tanto se habla de Google como empresa de referencia en cuanto a su gestión de personas, eh, esas palabras que tenéis ahí en, en negritas son las que invaden el día a día. Una organización plana, en donde no hay excesivos jefes, en donde no hay eh, excesivas jerarquías, donde hay colaboración, donde hay agilidad, donde hay flexibilidad, donde la gente toma decisiones y donde pueden aportar para tomar decisiones para mejorar y construir eh, el futuro de la propia empresa. Mm, Diseños bottom-up, donde se autogestionan, donde no son niños, son adultos que saben eh, trabajar por sí mismos sin ser controlados y donde no hay secretos, donde hay transparencia y fronteras abiertas. ¿Qué pasa? Pues que nos encontramos con una realidad empresarial donde en muchas ocasiones, en ocasiones tendemos a ese modelo que aparece aquí a la derecha ¿no? en la pantalla. Tendemos por inercia del management tradicional que a veces nos han enseñado o a veces es el que impera en muchas culturas quizás no tan competitivas, eh, ese organigrama piramidal de la derecha que refleja que pues, están arriba, son los que siempre están limpios los curritos los que están abajo son los que al final pues les cae con perdón la mierda. Tenemos un problema en cuando trabajamos eh, en colaboración con otras personas y es que muchas personas que incluso jóvenes como yo no nos han enseñado a trabajar en equipo. Ahora sí se eh, incluye este valor en la educación, la de con la colaboración y el trabajo en equipo, pero no sé si muchos de vosotros recordáis qué significaba trabajar en equipo en la escuela hace ya algún tiempo. Significaba que, bueno, sois un equipo. Tú haces el punto uno, tú el dos, tú el tres y tú lo unes todo y, el, y tú lo presentas. Eso no era trabajar en equipo. Todo el mundo sabe que eso no es trabajar en equipo. Colaboramos poco y colaboramos mal. Y... A veces no atendemos a, aquellas, a aquellos elementos que fallan en las colaboraciones. Y con esto entramos en el segundo punto, en ese catálogo de venenos para la eficacia en las colaboraciones. Bien, eh, voy a hacer una parada aquí para deciros que si en cualquier momento queréis hacer alguna pregunta, alguna reflexión, yo tengo el chat abierto continuamente para que si queréis hacer alguna aportación la hagáis. Entre vosotros también podéis retroalimentaros, podéis contestaros para que de alguna manera, ya digo, no sea solamente un monólogo por mi parte, sino que también podáis ir aportando o incluso añadiendo, porque lo que aquí estamos viendo son tips. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a pasar de puntillas por muchas por muchas cosas que son interesantes, que nos van a permitir tener una perspectiva, pero que seguramente desde vuestra experiencia, desde vuestro enfoque vais a poder alimentar y completar lo que aquí estoy viendo. Así que si sentís la necesidad de decir algo que complemente, mejore o matice lo que yo estoy diciendo, hacedlo sin ningún tipo de miedo porque yo creo que eso va a ser mejor para todos. ¿De acuerdo? Bien, en este segundo bloque vamos a ver un número pequeñito, ¿no? De, que he llamado veneno, venenos para la eficacia en las colaboraciones. Y fijaos que antes uh, había una, una de vosotras que se pues, me ha olvidado el nombre, discúlpame, decía. ¿Por qué fallan las colaboraciones? Por aburrimiento. ¿Por qué la gente abandona la empresa? Por aburrimiento. Y sí, el aburrimiento es, fijaos, el primero de lo que he puesto aquí, de los venenos eh, en la eficacia de las colaboraciones. Tenemos que ser conscientes que si a alguien nos acompaña en un proyecto profesional, a esa persona no la podemos dotar únicamente de tareas repetitivas, rutinarias, monótonas, que conducen al activo. ¿Por qué? porque mm, precisamente van a llegar a eso, al activo. La novedad, es decir, todo aquello que no sea repetitivo, rutinario y monótono, es una condición necesaria, incluso a nivel personal, para darnos alegría. Tenemos que buscar, buscar motivos para eh, que enfrentarse a un nuevo día laboral sea algo que al menos tenga una pizca de interés y que al menos sepa que puedo demostrarme a mí mismo que voy a poder hacerlo mejor o que voy a enfrentarme a un reto diferente. Si yo mando a alguien para hacer lo mismo siempre, todos los días, probablemente no, no vamos a conseguir que esa persona sea productiva. Soy muy malo contando chistes y muy malo contando historias. Y, y conforme estoy hablando de esto, me está viniendo una historietilla de estas que no son muy buenas y que además, como yo las cuento regular, me la voy a perdonar, pero la voy a contar igualmente. vale eh, Una historietilla que bueno, de repente hay una obra, eh, una obra en un pueblo. Hay una gran obra en un pueblo. Y pues como gran obra que hay en un pueblo, ¿qué es lo que hay? Pues un abuelito, ¿no? el abuelito que se acerca a la obra y se pone a mirar a la obra. Y allí pues había un obrero que estaba pues bastante hastiado. Estaba pues cogía un ladrillo, lo ponía, cogía. Hacia... ¡Wow! Se quejaba, iba lento. El abuelo le preguntó, oiga, ¿usted qué está haciendo? Y dijo, pues no lo ve. Mi trabajo consiste en poner un ladrillo encima del otro. Y así durante ocho horas. Vale. El abuelo continuó caminando y se encontró a otro trabajador que había un poco más adelante y le preguntó. De nuevo, a ese trabajador iba un poco más rápido que el anterior. Ponía un ladrillo encima del otro, tú, tú, tú ibas con un poco de más de velocidad, pero al mismo tiempo se quejaba, se quejaba. Le preguntó el abuelo, y le dijo, ¿y usted qué está haciendo? Y el obrero ese le dijo, pues mire, yo estoy contribuyendo a hacer una gran fachada de un gran edificio en mi pueblo. De acuerdo, el abuelo continuó, camina, o sea, continuó caminando y se encontró a otra persona que estaba trabajando en la obra que estaba silbando, <risa> iba poniendo ¿no? eh, ladrillos unos encima de otros, a una velocidad pues, que triplicaba la productividad de los anteriores, y además estaba con una sonrisa de oreja a oreja y disfrutando de lo que hacía. Y el abuelo le preguntó, oiga, ¿usted qué está haciendo? Y dijo, pues mire, yo estoy contribuyendo a que se construya la primera y gran catedral que va a haber en, en mi pueblo. Bien. Esta historia regular contada, que ya os lo anticipaba, ¿qué os dice como responsables de personas? ¿Qué os dice en tanto que vais a colaborar con otros para alcanzar proyectos comunes o compartidos? ¿Os dice algo esta historia? ¿Alguien quiere responderme a esta pregunta? ¿Qué nos dice esta pequeña historia? La actitud. La actitud con la que afrontamos la tarea, aunque sea la misma en un caso o en otro, la motivación depende de una serie de factores que nos motivan o no nos motivan. A ver qué más se os ocurre por ahí que puede ser respuesta a esta pregunta de cuál es la diferencia entre unos y otros. El motor, qué mueve, cuáles son los motivos que mueven a uno a trabajar de una manera más rápida y estar al, al mismo tiempo más contento mientras que otro no lo hace, ¿qué creéis que puede ser esa variable que hace que un motor funcione y que otro motor no funcione, que una persona tenga una actitud positiva y que otro no la tenga, que a uno esté motivado y que otro no esté motivado? Pues algo que suele obviarse. este eh, aunque no se excusa, es necesario valorar el personal. Fíjate que el primero, el que estaba muy hastiado, cuando le preguntaban ¿qué es lo que haces en el día a día? Y dijo, pues mi misión consiste en poner un ladrillo encima del otro durante ocho horas al día. Y el último dice, estoy contribuyendo a crear la, la catedral de mi pueblo. Fijaos que es la, el sentirse parte de un proyecto ilusionante. ¿Vale? Eh, Carmen dice, tener más información de cómo contribuye a la empresa. Esther dice, sentirse importante en el puesto que se desempeña. Efectivamente, todo el mundo llevamos a cabo tareas rutinarias. Si es nuestro propio negocio, sabemos el por qué, la estamos haciendo en todo momento y no se nos olvida. Pero cuando hay alguien que nos acompaña en ese proyecto que nosotros llevamos a cabo y esa persona está empleada por nosotros, el hacerle partícipe de un proyecto ilusionante es condición necesaria para que entienda que hay un porqué, un porqué en el, en el trabajo que lleva a cabo y que haya un orgullo de pertenencia. No es lo mismo poner un ladrillo encima del otro y volverse a casa que poner un ladrillo encima del otro porque sabes que estás contribuyendo a, a construir la gran catedral de tu pueblo. Bien, este sería el primero de los venenos. Me aburro. La gente se aburre por muchos motivos, pero buena parte de esos motivos son... La, la visión y, y la, el sentimiento de protagonismo que le otorgamos a las personas por acompañar. ¿Dónde está el manual de instrucciones? Este sería el segundo de los venenos. Cuidado cuando elegimos colaboradores que no saben hacer la tarea, porque les generamos frustración. Cuidado con los colaboradores que están sobrecualificados para llevar a cabo las tareas que les pedimos. Porque también se frustran. Cuidado con nosotros mismos cuando decidimos afrontar tareas para las que no estamos preparados. Cuidado con el buenísimo productivo. Nosotros y de nuestros colaboradores. Mucha gente dice, no, no, yo me ocupo de hacerlo. Ojo, cuando delegamos una tarea en alguien, tenemos que asegurarnos que esa persona está capacitada, que está motivada, y que está empoderada para hacerlo, es decir, que tiene poder para llevar a cabo esa ejecución de esa tarea. Si no es así, tenemos que mirarlo y tenemos que hacer un, un planteamiento previo de, de, de formación, de, de preparación. ¿vale? En numerosas ocasiones vamos delegando tareas y en muchas de esas ocasiones delegamos tareas para las que la gente no está preparada y si delegamos tareas en donde la gente no está preparada, si saben muy poco, se van a frustrar. Si saben mucho, también se van a frustrar. Tenemos que contextualizar esas tareas que van a acompañar a los colaboradores. ¿vale? Tercero, esta excusa seguro que, que os suena porque es una excusa que nos ponemos muchas veces a nosotros mismos. No tengo tiempo. Eh, es una excusa que también, cuando tenemos empleados, nos dicen. O sea, es que no tengo tiempo, es que ya tengo muchísimas cosas que hacer. Es una excusa maestra para no seguir adelante. Ante el no tengo tiempo, hay que hay hay pues un, una vacuna. Estábamos hablando de venenos y aquí saqué la, la palabra vacuna. Son palabras comprometidas a día de hoy, lo sé. Pero bueno, tenemos esta una vacuna para el no tengo tiempo. Eh, plantear los objetivos de forma inteligente. Los objetivos de forma la palabra inteligente de smart en inglés, ¿verdad? Pues a plantearlos de manera smart. decir eh, sí. Plantear los objetivos de manera específica, medible, alcanzable, retadora y relevante y medido en el tiempo. Si yo digo, eh, voy como objetivo, ¿vale? Voy a plantear como objetivo, tengo que adelgazar. Eh, tengo que adelgazar, sí, pero es que yo no tengo tiempo para, para ir al gimnasio, para hacer deporte, para comer bien, no tengo tiempo. El no tengo tiempo, cuando tenemos un objetivo impreciso, es una excusa maestra, siempre nos viene bien. Si le planteamos un objetivo impreciso a la gente, la excusa del no tengo tiempo nos va a surgir, pero fácil. Sin embargo, si digo, voy a adelgazar 800 gramos en 7 días, oye, quizá lo puedo conseguir. Y eso automáticamente eh, me empuja a hacer una serie de acciones para conseguir ese objetivo. Objetivos específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, al mismo tiempo que sean retadores y que le pongamos un tiempo. Si este tipo de objetivos se los planteamos a nuestros colaboradores, la excusa de no tengo tiempo se amortigua. Se amortigua porque le estás planteando algo muy concreto que pueden llevar a cabo. Y por lo tanto, si además le acompañamos con un plan de acción para que lo ejecuten, se ejecuta Y a nosotros mismos también. Cuando nos planteemos objetivos, planteemos objetivos que sean alcanzables y a corto plazo, porque así podemos plantear un plan de acción que sea eh, retador, pero al mismo tiempo sea eh, pragmático y asumible para poder llevarlo a cabo. Y no hay cosa que más satisfacción tenga que es cumplir un objetivo. Si nos planteamos objetivos alcanzables a corto plazo y somos capaces de conseguirlos, nos empezamos a sentir dioses. No sé si habéis tenido esa, esa sensación ¿no? de, de que me planteo un objetivo, lo llevo a cabo, lo consigo... ¡Ostras! Eh, bien, puedo, puedo con todo. ¿vale? Pues eh, el plantearse recurrentemente objetivos smart para uno y objetivos smart para el resto es una función también de, de ese liderazgo que hablaba la compañera por el chat antes. ¿no? Eh, es ofrecer argumentos para que la gente avance y se desarrolle. ¿vale? Otro de los venenos, esto es un caos. En muchas ocasiones, tanto a nivel personal como profesional, vivimos en un caos. Vuestras mesas de trabajo, nuestras mesas de trabajo a veces están demasiado desordenadas. Es una metáfora de la mesa de trabajo, evidentemente, pero viene a decirnos que el caos a veces nos invade. En muchas ocasiones, cuando tenemos una organización o trabajamos con colaboradores, cuando tenemos sensación de caos, automáticamente parece que queremos trasladarnos al escenario completamente opuesto y es controlarlo todo controlarlo todo para que no vuelva a haber caos aquí os dejo una imagen y os animo a que busquéis por internet porque hay bastante documentación al respecto de cómo es el modelo caórdico en la toma de decisiones este modelo te viene a decir que el, el caos en el caos no vas a encontrar no vas a encontrar eh, soluciones es eh, destructivo pero es que en el lado opuesto, en el control eh, riguroso y, y exigente, tampoco vas a poder ayudar a que se generen, eh, digamos, nuevas iniciativas. o lo que, vas a lo que vas a encontrar en un espacio de control absoluto va a ser el bloqueo de la gente. Entonces hay que desenvolverse, y esto todo más o menos en nuestro día a día, aunque no tengamos una diapositiva con un, con un gráfico así tan mono como este, es algo que experimentamos, ¿verdad? Y es que necesitamos cierto caos y cierto orden al mismo tiempo, y ahí nos desenvolvemos bien. Ahí es donde damos espacio a la innovación, porque no sabemos lo que va a pasar, pero hay que estar abierto, hay que estar abierto a que ese caos pueda darnos alguna pista, a que ese orden nos dé... De serenidad para continuar adelante con alguna iniciativa, con nuestros proyectos eh, bien ese espacio caórdico en donde hay mucha literatura pues es un espacio que tenemos que procurar siempre y tenemos que procurar mirar alrededor para ver si estoy siendo demasiado controlado o demasiado caótico porque si es uno u otro lado del de, eh, extremo tenemos que ir procurar irnos hacia ese punto más central ¿verdad? siguiente de los venenos que tenía por aquí apuntado es ¿Por qué venía yo al trabajo? Eh, aquí, pues, eh, fijaos que volvemos al salario emocional. ¿La gente por qué va a trabajar todos los días? Eh, ¿Qué retornos emocionales tienen cuando finaliza su jornada de trabajo? ¿Se lo han pasado bien? Y vais a decir, es que la gente no se lo tiene, ¿por qué pasar bien cuando va a trabajar? Bueno, pregúntatelo a ti mismo. No estaría mal que cuando finalice nuestra jornada laboral no lo hayamos pasado bien, además de haber sacado el trabajo adelante. Eh, re tener retornos emocionales en nuestro día a día, en, en cualquier cosa que, que hagamos, es fundamental para irnos a la cama un poco más tranquilos. Y tenemos que preguntarnos, ¿mi equipo cómo se siente? ¿Se siente en mano de obra barata o copropietarios de un proyecto compartido? Y aquí alineo con la historietilla de la obra. Eh, bien, pues... Tenemos que pensar, reflexionar, hacernos esta pregunta. ¿Cómo, es, ¿Cómo creo yo que se siente la gente en mi equipo de trabajo? Personas que están aquí, hacen ocho horas y se van, o que forman parte de un proyecto... Es que evidentemente es tuyo, porque el proyecto empresarial es tuyo, pero los haces partícipes de las decisiones, los haces partícipes de la mejora, los haces partícipes de la evolución que tiene que tener el negocio. O simplemente le dices, haz esto, esto, esto y vuelve a tu caso. Este tipo de preguntas no las tenemos que hacer porque en la segunda respuesta, en hacerlos copropietarios de un proyecto, eh, desde el punto de vista emocional, es fundamental para que no surja este veneno de tener una persona con la cara hasta el suelo todos los días. Y bueno, eh, me gusta mucho y por eso os lo dejo en las diapositivas esta, esta imagen, ¿no? de lo que hacemos bien, lo que queremos hacer, por lo que nos pagan. ¿Y dónde están ahí los puntos de, de unión? ¿no? Eh, seguramente haya muchas cosas que cada uno podamos situar en uno de esos tres espacios, eh, círculos, por así decir, grandes, o en las zonas más centrales de esos círculos. Eh, os dejo la diapositiva para que también penséis en aquello que hacéis durante el día, dónde se sitúa. ¿vale? Porque si se sitúa siempre... En que hacemos cosas porque simplemente nos pagan, pero a lo mejor no lo hacemos bien, pues tenemos un problema. Si lo hacemos bien, pero no nos pagan, tenemos un problema, etcétera. Nos podemos encontrar con gente en nuestro equipo que dice, no, no, yo es que solo hago lo mío. Eh, solo hago lo mío, sobre todo en, en empleados cualificados, es un veneno muy recurrente. Es decir dificultad para poder pedirle a personas que están especializadas en una tarea que hagan tareas que se salen de esa especialización, pero que son necesarias en el negocio. Esto es un veneno que ocurre en muchas organizaciones. Por eso, eh, cada vez más, hay que tratar de describir menos los puestos de trabajo. Estamos viviendo en un entorno absolutamente buca. No sé si esto lo habéis escuchado en alguna ocasión. Buca con V es un entorno volátil, incierto, complejo, eh, y se me ha ido uno. Disculpame, se me ha ido... A ver si alguien me lo dice por el chat. Buca, eh, vivimos en entornos buca, completamente in, de, dominados por la incertidumbre. Por lo tanto, vamos a tener que continuamente afrontar tareas, proyectos, que son imprevistos, que son eh, forman parte de, de, de elementos de adversidad y por lo tanto necesitamos a gente muy polivalente. No podemos. Volatilidad, gracias Ana. Eh, volatilidad es la V de Buca. A ver si buscamos la, la, las tres, las cuatro. Ahí está, qué, qué, qué bueno volatilidad, ambigüedad, incertidumbre y complejidad. Yo creo que la había dicho antes porque yo me suena haber dicho estas cuatro palabras bueno, no pasa nada. Ahí están. Este es el entorno en el, que nos, en el que nos desenvolvemos y en este entorno no podemos tener gente especializada o solamente especializada en lo que ellos hacen. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con los elitismos y los gurusismos a día de hoy. Hay que sacar adelante negocios y para eso hace falta pues como se dice metafóricamente, arrimar el hombro. Y arrimar el hombro requiere de que todos se sientan parte de un proyecto compartido y que todos asuman tareas para las que quizá no estabas contratado. ¿Vale? Luego están las expectativas. ¿no? Eh, gente que, que se ha generado unas expectativas y dice, uff, esto no es, no es como lo pintaban. Hay que tener cuidado con, con generar expectativas amplias con nuestros colaboradores. Las expectativas previas mal gestionadas se vuelven contra uno, ya no solamente con nuestros colaboradores, incluso con nosotros mismos, sino nos, nos hacemos demasiadas ilusiones, de, demasiadas ilusiones o ilusiones infundadas. Cuando nos encontramos con la realidad, esa realidad nos muestra y nos evidencia que todo no era tan bonito como tú que tenías en tu cabeza. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues los proyectos ilusionantes incluso no dejan de ser proyectos que hay que sacar adelante y que requieren de un esfuerzo y de una intensidad y de, una, de un compromiso por parte de todos y pone ahí en la diapositiva pone con sus tapos y todo y todo no sé si esto lo pongo también para, para sacar un, un, una metáfora ¿no? que tiene que ver con, con tareas que no nos gustan hacer pero que sabemos que tenemos que hacer eh, imaginad que hoy es martes ¿no? imaginad que en vuestro trabajo por la razón que sea es un poco de ciencia ficción pero me la vais a permitir imaginad que esta semana antes del viernes tenéis que coger un sapo y tragaroslo un poco asqueroso lo no sé un sapo y meterlo en la boca y uh, tragarlo Hostia, hoy es martes, son las 7 menos 10 de la tarde. Bueno, pues ya mañana me comeré el sapo. Mañana por la mañana, llega a las 8, las 9 de la mañana, me pongo a trabajar y tengo aquí, hostia, esta semana me tengo que comer el sapo, pero voy a, voy a dejarlo para última hora, que ahora mismo tengo, me voy a poner a hacer otras cosas. Y durante el tiempo en el que estás haciendo esas otras cosas, sabéis lo que tenéis en la cabeza. Hostia, me tengo que comer un sapo. Me tengo que comer un sapo. El sapo. Llega a las 2 de la tarde, el sapo me lo comeré mañana. O si no, mira, mejor el viernes. Lo dejo para el viernes. ¿Y sabéis lo que va a estar por vuestra cabeza durante todo ese tiempo? Me tengo que comer un sapo. Y os va a bloquear para el resto de cosas que tengáis que hacer. Bien. ¿Qué es lo que es más eficiente? Si tienes un sapo que comerte, pues comételo cuanto antes. Porque en el momento en el que te hayas comido el sapo, el resto de tu vida te parecerá una vida placentera. Los malos tragos cuanto antes mejor. Dice la, eh, uno de, de los participantes que, que estáis poniendo por el chat. Efectivamente, si tenéis tareas que no os gusta, que sea lo primero que tenéis que hacer. Porque cuando eso lo terminéis, el resto os parecerá jauja. O sea, seréis hiperproductivos. Ahora, si ese sapo lo dejáis, si ese mal trago lo dejas para más adelante, vais a malvivir hasta que no os sacáis eso adelante. Todo este tipo de tips sirven para la vida profesional, pero también para la vida personal. En muchas ocasiones no hay peor tormenta que la que se monta uno solo en la cabeza, como aparece en la imagen. Bien, y creo que este es el último de los venenos que tenía por aquí contemplado. Si aparece un jefe, me voy. Cuidado cuando trabajamos en colaboración con otros otros colegas de, que pueden situarse digamos, pues como al mismo nivel que nosotros, cuando trabajamos en entornos horizontales, en proyectos que colaboramos para sacar adelante algo. O incluso me vale también con mi propia empresa y con mis propios empleados. Es, es un poquito provocador, ¿no? De si aparece un jefe, me voy a decir, pues, Yo soy el jefe. Como que la gente que pasa que pues, yo soy jefe, se va a ir ya. No, estoy diciendo que hay que separar muy bien, y ahí aparece un poco la, la imagen, qué significa ser un jefe y ser un líder. ¿vale? Porque si somos jefe, porque inspiramos miedo, porque mandamos demasiado, porque yo, yo, yo, yo, porque presumo de mis éxitos, porque soy un poquito soberbio, porque me preocupo demasiado por las cosas y no por las personas, esto va contra la gente que colabora conmigo. Por lo tanto, cuidado cuando colaboramos con otros y cuidados con nosotros mismos, si emprendemos acciones, conductas que están asociadas más a esa visión de jefe que visión de líder. El ser un líder es un es un el liderazgo es una competencia, es una habilidad que, que ponerla de, de manifiesto requiere de una predisposición para y capacidad para, para poner en marcha una serie de conductas que eh, muchas veces no estamos preparados para ejecutarla y tenemos que entrenarla. El liderazgo es una habilidad que hay que madurar y hay que trabajar para poder desplegarlo en el día a día. Y cuidado porque la gente, está, sobre todo la gente joven, eh, no está acostumbrada a tener jefes. Trabajan bien y operan bien en entornos colaborativos. Cuando hay un poco de imposición, desaparezco. Bien. Eh, pues bien, es que estamos a mitad de camino y vamos en hora, son las 7 menos 5. Hasta aquí hemos visto pues, esos tips que tienen relación o que tienen que ver con eh, la eficacia cuando estamos en entornos organizativos, ya sea con nuestros equipos de trabajo, ya sea con colaboradores que nos acompañan para desarrollar proyectos. Vamos a entrar en el tercero de los cuatro bloques que tenemos entre manos y ahora vamos a entrar en esos tips de eficacia personal. y eh, Esa parte más actitudinal y más reflexiva, más individual, más personal. Vamos a poner por delante en un momentito 10 incómodas habilidades para gestionar adversidades. Vale, aquí, en estas primeras diapositivas, voy a volver a, a haceros alguna pregunta. ¿De acuerdo? Bien, pues venga. Continuamos. Insisto, que si alguien quiere parar, decir, completar, matizar, tenéis el chat, ¿vale? Bueno, venga, a ver, si me respondéis a esta pregunta. ¿qué palabra, ¿Qué palabra define mejor el momento en el que vivimos actualmente? A ver, venga, palabras. Respuestas. ¿Qué palabra define bien, qué palabra define mejor el momento en el que vivimos? Incertidumbre, incertidumbre, desconcierto, incertidumbre... Joder, qué pasada, ¿eh? Incertidumbre, incertidumbre, desconcierto, incertidumbre. ¿Vosotros habéis visto ya las diapositivas antes? ¿O es que sois adivinos? Incertidumbre. Incertidumbre. Efectivamente. Pero es que es muy curioso que esta respuesta de la incertidumbre la estamos dando, evidentemente, porque vivimos en una pandemia que, que ni imaginábamos, ¿verdad? Pero es que esta pregunta yo la hacía el año pasado y, y me respondía lo mismo. Y la llevo preguntando durante varios años, porque la resiliencia es un concepto que llevo trabajando mucho tiempo y también trabajando en empresas, con managers, con directivos. Y la palabra incertidumbre siempre está presente en respuesta a la pregunta esta. ¿Qué palabra define mejor el momento en el que vivimos? Es que sin pandemia también me decían que incertidumbre. Y es que quien no está de una u otra manera en un momento de transición personal, en un momento de evolución personal, en un momento de, de inquietud profesional, de evolución profesional, ¿quién no, en qué momento de la vida, no está en un momento de incertidumbre? Pues parece que más o menos todos aspiramos a tener certezas, pero lo que nos encontramos es que siempre vivimos en esos entornos buca, en esos entornos volátiles. Eh, y no lo voy a repetir. vale Para la incertidumbre y para la adversidad, resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Pues bueno, antes de entrar al concepto y a la definición de resiliencia, vamos a ir amagando con las respuestas de la pregunta que es la resiliencia. Y la primera de las aproximaciones que vamos a hacer es a este concepto, que, que muchos hace cinco años ni, ni sabíamos a qué se refería. Y que ahora parece que todo el mundo incluso lo pone, ¿no? El gobierno lo pone, ¿no? Plan de resiliencia, esa es una palabra, no es que esté de mola, es que es que parece que, que es imposible obviarla en una situación como la actual. Pues para acercarnos a ese concepto, es un concepto potentísimo el de la resiliencia, y que de tanto usarlo como tantísimos otros conceptos, pues comenzamos a perderle el valor de lo que significa realmente. Os traigo la portada de un libro de Nassim Nicolás Taleb. Este es un señor que, que bueno pues que vende, eh, y ha vendido muchos libros, entre ellos uno de que es El cine negro. Este libro particularmente no es un bestseller. Eh, se llama Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden. Bien, en este libro, eh, por cierto, Nassim Nicolás Taleb trabaja en el Instituto de Ciencias de la Incertidumbre como no pues está en Estados Unidos. ¿vale? Él como se dedica entre otras cosas a vender libros pues en el libro antifrágil critica la, el concepto de resiliencia pero bueno se entiende porque él tiene que vender libros y situarse en un concepto digamos novedoso. ¿no? Eh, Dice Carmen, incertidumbre porque vivimos en un mundo que cambia rápidamente. Mi opinión antes de esta pandemia, efectivamente lo acabo de decir antes, ¿no? que, que incluso sin pandemia el mundo va a una velocidad de vértigo y la incertidumbre y la adversidad es una constante. Pues Nachi Nicolás Taleb en Antifrágil pone alguna metáfora, y me gustan mucho las metáforas que recoge para hablar de la antifragilidad que no deja de ser un concepto alineado en, en, casi igual que el que vamos a defender como concepto de resiliencia. ¿no? Él dice, y, y os lanzo la pregunta, ¿vale? Os lanzo la pregunta. Eh, dice, si yo cojo una copa de cristal, no tengo ninguna aquí, no voy a hacer el ejemplo, ¿vale? Si yo tengo una copa de cristal y la suelto y cae al suelo, ¿qué ocurre? Pues que esa copa de cristal se rompe en mil pedazos, ¿verdad? Vale. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque el cristal es frágil. Y, y yo os pregunto, si el cristal es frágil, ¿qué, ¿qué elemento sería antifrágil? ¿Qué se os ocurre? responderlo por el chat. El, la copa de cristal yo la tiro al suelo y se rompen mil pedazos y, y no tendríamos capacidad ¿no? Para, para para tener la copa tal y como estaba previamente. ¿Qué material? ¿Qué elemento sería, por lo tanto, lo contrario al cristal? ¿Qué material sería antifrágil? A ver si os animáis a poner alguna respuesta. No, no os animáis. Plástico. Gracias a... Plástico, acero. El acero, ¿verdad? No sé. Muchas veces me dicen aquí... El diamante. Piensan en algo que por mucha presión que podamos someterla, por más estrés al que podamos someter, va a ser siempre igual. Eh, sin embargo, hay otros elementos, el plástico es uno de ellos, ¿no? que eh, tendemos a pensar en lo antifrágil como aquello que es simplemente robusto, resistente, pero no resiliente. Lo antifrágil es aquello que mejora ante la adversidad. Pensad en una bola de plastilina, si yo a una bola de plastilina la someto a estrés, puedo hacer de ella algo mejor. ¿vale? Es una metáfora, si la permitís. ¿De acuerdo? Pero viene a, al hilo para ir explicando qué es la resiliencia. La antifragilidad, o sea, la, la, lo opuesto a la fragilidad no es simplemente la, la resistencia, la resiliencia va más allá. Y lo antifrágil es lo resiliente. Como dice el título del libro, son esas cosas que se benefician de la adversidad. Ser resiliente significa beneficiarse de la adversidad. Un poco como el mismo Nassim Nicolás Taleb en ese libro dice, eh, como metáfora, como en la mitología, ¿no? la hidra de Lerna. No sé si recordáis esta, eh, este pasaje. no eh, La hidra de Lerna es un bicho que... Al cortarle la cabeza, ¿qué es lo que hace? Le salen dos cabezas nuevas. Antifragilidad y resiliencia. Ante la adversidad, me doblego. Nunca mejor dicho. ¿Vale? A mí hay un modo de explicar la resiliencia que es este. Por favor, decidme si en el chat aquellas personas que eh, habéis visto Goku que sabéis? ¿De qué va más o menos Bola de Dragón? ¿Vale? Sí, sí, sí, sí, sí. Algunos sí, ¿vale? Bien. Acudo a Goku para hacer la metáfora y aquellos que habéis visto Bola de Dragón, pues vais a comprender de qué estoy hablando. Quien no lo haya visto, da igual. Creo que también vais a comprenderlo. Evidentemente, si habéis visto Bola de Dragón, pues vais a, a recordar y rememorar algún episodio que voy a decir. Goku. O os voy a situar en un momento, de, de, de, de, en unos episodios en los que eh, de repente viene vola, eh, hacia el planeta donde estaba Goku y compañía, viene en una cápsula, viene un bicho y se acerca. Y en ese momento, en, en la Tierra, o en la Tierra, en el planeta, eso iban todos con unas gafas en las que se podía eh, eh, estimar la fuerza de las personas que tenías alrededor, ¿no? Pues allí pues había uno con 80, otro con 70, otro con 90. Goku tenía 110, siempre el Goku era como más fuerte, ¿no? Y podían estimar, conforme esa cápsula se acercaba, que por cierto venía de Z, pues podían estimar la fuerza de lo que venía dentro de la cápsula. Y lo que venía ahí dentro venía con 200 de fuerza. Es decir, que si ese tipo que venía dentro de la cápsula venía de mala leche, aquí iba a poder con todos. Bueno, pues efectivamente llega Vegeta, abre la cápsula y dijo, venga, que me quiero pelear con, con todos los que vengan por aquí. Pues ahí que van uno detrás de otro y Vegeta pues, los va quitando del mapa. Hasta que llega Goku, ¿verdad? Y ahí pues empiezan una serie de episodios en los que se pelean Goku y Vegeta ¿verdad? se pelean. Son peleas, las primeras peleas en el aire, yo no sé si lo recordáis, en donde pues prácticamente todos los episodios acaban igual. Vegeta le daba un zambombazo a Goku, Goku caía al suelo, montaba un cráter enorme donde él se quedaba incrustado y al episodio siguiente comenzaba pues, quitándose un poco la mierda, levantándose, poniéndose delante de Vegeta de nuevo, de esa adversidad, se ponía delante y otra vez a pelear contra Vegeta. Y otra vez que Vegeta al final acababa pegándole un tambombazo que hacía que Goku acabara en el suelo. ¿Qué pasa? Que Goku cada vez que se levantaba y se ponía delante de Vegeta, su fuerza... 110, cada vez que se ponía delante subía 115 120 125 130, 130 y llega un momento en el que llega después de cada vez que le pegaba un arreón esa adversidad vegeta le pegaba un arreón quedaba el suelo se tenía que quitar las, las manchas las heridas curarse las heridas y ponerse delante de vegeta iba creciendo su fuerza y llega un momento en el que como dice oscar pasa a convertirse en superguerrero es decir se transforma vale se convierte en super saiyan y eh, pues, se pone en 180 y pues aquello pues acaba bien para Goku. ¿Por qué me encanta, digamos, este proceso de transformación de Goku para definir el concepto de resiliencia? Porque la resiliencia, fijaos en esos puntos clave, ¿no? Fijaos en el primer punto clave, es la capacidad para hacer frente a las adversidades superarlas o no, y sobre todo ser transformados positivamente en el proceso. Que sí, que sé que eso está muy manido, pero joder, es que en un momento de tanta incertidumbre y tanta adversidad, yo me pilo tener esta capacidad, yo me pilo saber qué tengo que hacer para poder identificar la adversidad, poner, poder tener fuerzas para ponerme delante de ella poder tener capacidad para superarlas o no, quizá y sobre todo que sea ser transformados en ese proceso y que toda este, esta adversidad no me haga empeorar, sino que me haga ser más fuerte, por lo tanto ser más resiliente. ¿no? La resiliencia yo la trabajo como habilidad para innovar en la incertidumbre. Y la resiliencia yo la trabajo como una secuencia de pensamientos, emociones y acciones, es decir, conductas, que te permiten, que permiten adaptarse adecuadamente a entornos de gran complejidad, de difícil defini definición y de poco margen para la previsión. Esa es, de alguna manera, la, la definición de resiliencia. Y lo vamos a destripar en este webinar en un bloque breve, que son estas 10 incómodas habilidades. Este bloque breve, evidentemente, al ser así, porque tenemos el tiempo que tenemos, pero este... Este bloque, de alguna manera, yo, yo lo llevo, como decía, trabajando desde hace mucho tiempo, desde antes de la pandemia, y de he hecho desarrollo eh, acciones formativas y de desarrollo para managers en distintas empresas para trabajar cada una de estas habilidades. ¿no? Convirtamos a las personas no tanto en talento, sino en resilientes. No tanto en personas especializadas en su tarea, sino en adaptables a entornos complejos. Bien, la resiliencia en 10 cómodas habilidades. Estaría interesante que conforme vayamos viendo estas habilidades os tuvieseis un proceso pues, de, de, de mirarse a, a cada uno, ¿no? de, de mirarse a sí mismo y decir hostia, pues yo actúo de esta manera o yo estoy actuando completamente al revés. Y si eso se produce, eh, estamos consiguiendo generaros un insight, un darse cuenta de que, oye, a lo mejor tengo el piloto autonoma, automático puesto en, en una forma de pensar, de, de, de, de comportarme que quizá no es la que me conduce a ser una persona resiliente. ¿vale? Pues de esa introspección por pues cada uno que la haga allí detrás de su pantalla. ¿vale? Y si queréis aportar o comentar algo, pues bienvenido en el chat. Bien, el resiliente es una persona que sabe buscar oportunidades. Saber buscar oportunidades implica desplanificar. Y me explico. Hay mucha obsesión por tener una gran planificación en nuestras vidas. ¿vale? En saber lo que tenemos que hacer en todo momento. Yo aquí lo que os invito es a que desplanifiquemos. Es decir, que nos situemos en escenarios, en entornos, en los que no sabemos qué va a ocurrir. ¿Por qué? Porque si yo planifico mi vida, sé lo que me va a ocurrir. Si yo, sé, si yo planifico y digo que tengo que hacer esto, esto, esto y esto, sé que lo que me va a ocurrir es esto, esto, esto y esto. Si yo me sitúo en, en, en escenarios, en entornos en los que no sé lo que va a ocurrir, le estoy permitiendo a mi entorno a que aparezca algo sorprendente que suponga una oportunidad. Cuando hablo de oportunidad, contemplarlo desde el punto de vista más amplio posible. Algo que me ayude a mejorar. Por eso tenemos que tratar de, de planificar, de quitar de nuestra agenda tanto control y de abrirnos a tener experiencias y situarnos en entornos diferentes en los que, bueno, a lo mejor suponen un poco de más fatiga estar en, en entornos en los que no sabes uno lo que va a pasar, pero pues ahí es donde puede encontrarse la, la oportunidad. Lo que sí está claro es que haciendo lo que, sabes, lo que bien sabes hacer delante del ordenador o lo que sea, sabes lo que va a ocurrir. Ahí no hay, una, no hay ninguna oportunidad. Hay una, una palabreja que me, que me... Perdón. Una palabreja que me gusta mucho, que es la de la serendipia. La serendipia... Perdón. Vale, la serendipia es el encuentro casual de algo afortunado. Ese encuentro casual de algo afortunado, eh, Serendipia, se convirtió en una película que se llama Serendipity. Que no sé si hay algunos que también reinan canas, pues eh, recordáis. Bien, pues si es el encuentro, la serendipia, si es el encuentro casual de algo que te beneficia o de algo afortunado. Esta palabra que estoy poniendo en la diapositiva es una contradicción. Programar la serendipia, programar la suerte. De repente me está chocando aquí un poco todo. ¿no? Pues sí, programar, programar la suerte significa eh, no caminar por los mismos caminos que caminas siempre. Caminar por caminos diferentes porque allí vas a encontrar experiencias diferentes. Voy a poner un ejemplo alejado, ¿vale? Alejado, pero me parece metafórico. Eh, no sé si sois más o menos. Eh, bueno, si os gusta más o menos eh, pues hacer senderismo ¿no? o meteros eh, por el campo a, a pasear. Hay, grosso modo, dos maneras de hacer senderismo. La primera es decir: bueno, pues vamos a coger un mapa, vamos a hacer esta ruta. Vamos a estar aquí a las 10 de la, 10 de la mañana, vamos a comenzar a caminar. Sobre las once y media vamos a parar aquí, que hay un árbol gigante, eh, muy chulo, con un suelo. Allí, allí nos vamos a sentar, nos vamos a tomar algo de refresco, vamos a charlar allí un poco. Luego continuaremos porque a las doce y media hay un mirador. Ahí podremos hacernos una foto muy chula. Luego continuaremos y allí en la explanada pararemos a hacer la comida para luego bajar por estas otras formas y terminar el camino. Bien. Esa forma de hacer senderismo pues, es satisfactoria. Pero hay otra forma de hacer senderismo y es decir, vamos a meternos por aquí y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa significa, pues que va, irás caminando y te encontrarás con un árbol gigante que no tenías previsto y que dirás, ostras, vamos a pararnos aquí a tomarnos un reflejo. Y luego seguirás caminando y dirás, ostras, qué mirador más chulo hay por aquí, vamos a hacernos una foto. Y seguirás caminando y habrá una explanada y diréis, pues, y, y, y seguirás, no sé si me vais pillando un poco, ¿no? El, el no saber qué va a ocurrir te permite encontrar y predisponerte a una experiencia mucho más satisfactoria. Si vais siempre por los mismos caminos, comenzáis a dejarle ver el valor que tenéis a vuestro alrededor. ¿Vale? Aquí hay una historietilla de la empresa de zapatos. y bueno, Antes de entrar en la historietilla, yo no sé si vosotros habéis tenido esa sensación cuando podíamos viajar. Qué tiempos es aquello, ¿verdad? Cuando podíamos viajar, no sé si tenéis esta sensación de volver a vuestra ciudad. Yo soy de Málaga, ¿vale? Y a menudo decimos que hay ciertas partes de Málaga que son feas. Esto no lo he dicho yo nunca, que los malagueños somos mucho benitos. Pero lo que es cierto es que cuando uno está fuera durante un tiempo, a lo mejor vuelve en avión y va del aeropuerto a su casa, de repente va por la ciudad y vas así diciendo atrás. Pues es bonita malada, ¿eh? Pues es bonita este edificio, fíjate, el edificio este de la avenida, joder, qué bonito. Y esta rotonda. De repente lo que tienes siempre delante de tus ojos, te fijas en, en ello. No sé si esto os ha pasado. Si, si os ha pasado, por favor, decidme sí para, para no sentirme solo. Si no, no hace falta que lo digáis. Pero es una sensación de que cuando te vas lejos, cuando te vas lejos y vuelves a tu día a día ostras, es que te fijas en tu día a día de una manera diferente. vale. Estoy diciendo que sí, que os ha pasado, ¿verdad? Aquello que tenéis delante de vuestros ojos, a no ser que salgas de, de, de esa rutina, no sabes valorarlo. Y las oportunidades en muchísimas ocasiones las tenemos delante. Y para poder encontrar respuestas a las complejidades de nuestro día a día, en ocasiones lo que hacemos es centrarnos en el problema. Y si no, no me centro en el problema, incluso me siento mal. Pues quizá no, quizá lo que hay que hacer es alejarse, y mucho del problema. No sé si también os habrá pasado que cuando estáis en vacaciones, cuando estáis relajados, de repente veis los problemas del día a día eh, como, como más sencillos, o incluso cuando estáis en la playa, o en el campo, o en el monte, o estáis haciendo deporte, porque estáis haciendo footing, o he dicho footing, soy viejo, eh, cuando estáis el, el, haciendo deporte, para es running. Eh, de repente allí dices, hostia, pues esto tampoco es para tanto. ¿no? Eh, es decir, yo por trabajo cambio de ciudad durante varios meses y cuando regresas todos los ves distintos. Efectivamente, cuando tienes un problema, eh, a menudo nuestra obsesión es obcecarnos en el problema. Y lo que hay que hacer es separarse, salirse del problema, porque allí miras el problema de una manera diferente. Saber buscar oportunidades significa saber identificar el valor que tiene esto que estoy diciendo, ¿Vale? Eh, Mm, fijaos que, que he puesto una imagen de de, de, lonely, de House. ¿Visteis House? Si, si, si es que sí, ponerlo por fin en el chat. Me encanta veros en el chat porque me, no me siento solo. O sea, estaré lavando una, una pantalla es un coñazo. Estoy dando mucho webinar y por eso os, os doy las gracias por decirme que sí. Sí, a veces. Vale, gracias. Eh, house. Uh, cuatro veces, joder, un <ríe> Cuatro veces ha visto House. Bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, pero para los que no habéis visto House no pasa nada. ¿vale? Eh, todos los capítulos de House son iguales. Entra un enfermo, el equipo de House empieza a hacerle un diagnóstico al enfermo. Ese diagnóstico no es acertado porque el tratamiento que le ponen no resuelve la enfermedad del enfermo y House en un momento determinado o bien se va con sus drogas su moto se va por ahí poco habrán se te dice alguno eh, y cuando está eh, generalmente también hablando con Wilson que era el del eh, el otro médico colaborador que estaba en otro departamento eh, en un momento determinado, cuando está muy alejado del problema, ya digo, cuando se ha ido con la moto, cuando está con la droga, cuando está con el alcohol, cuando está afuera, ¿vale? No quiero decir que haya que tomar drogas, alcohol, no, no estoy diciendo esto, por favor. Estoy diciendo que la metáfora es que House, cuando se aleja del problema y del enfermo, entonces se encuentra siempre la solución al problema. Y cuando está hablando con Wilson, hace, ¡Chao! ya tengo la respuesta. Hace una metáfora entre una conversación que tiene con Wilson y lo que le ocurre al enfermo, que es verdad que el enfermo siempre miente. Y entonces resuelve, ¿no? Ese es el diagnóstico concreto y bueno y ese es el tratamiento bueno, a casa. Bien, lo de House me parece interesante por eso, porque es una ejemplificación capítulo tras capítulo que para conseguir resolver el problema, en lugar de estudiarlo, estudiarlo, estudiarlo, lo que hay que hacer es vivir un poco, alejarse de los problemas, divertirse, disfrutar, tener conversaciones, pero estar continuamente conectado con el trabajo. Dice Picasso, lo pone ahí, cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando la inspiración te va a llegar pero seguramente cuando te llegue tienes que sentirte preparado para conectarla con el trabajo porque esa inspiración probablemente te llegue en un entorno que no es el del propio trabajo vale saber buscar oportunidades de acuerdo eh, primero de los 10 vamos a ir un poquito más más fácil. segunda habilidad de la resiliencia inconformarse pasionalmente el resiliente el resiliente es alguien visionario, es decir, que mira al futuro y se da cuenta que las cosas podrían ser mucho mejor de como son actualmente. Se cabrea, se indigna, porque las cosas son ahora no como deberían ser, sino son mucho peores. Pero es optimista, es decir, sabe que cuenta con recursos para emprender un proyecto que le permita mejorar el entorno en el que vive y por lo tanto alcanzar eso que es capaz de visionar hacia el futuro. O sea, el inconformista pasional... Ojo, no es un perfeccionista. ¿vale? Es una persona que sabe esperanzarse a pesar de la adversidad que nos rodea. Eh, es una persona que normalmente está instalado no en la protesta, sino en la propuesta. Es una persona que no suele ver problemas, sino oportunidades. Es una persona que no sufre de victimitis. ¿vale? Y todos, me incluyo, sufrimos de victimitis. Todos nos quejamos en exceso de que las cosas no nos funcionan bien o no nos van bien por culpa de otros. A que cuando vais en el coche y os pitan, vosotros ibais bien, ¿y para qué me pitas? A que sí, eso sí. La culpa siempre es de los demás. Uno pocas veces tiene la culpa. La culpa es de los demás y si me va mal es por culpa de los demás. Esto es una tendencia. Bien, el inconformista apasional es una persona que... Eh, y esto da para mucho ¿vale? Esto, esto podríamos discutirlo lo que voy a decir a partir de ahora el inconformista apasionado es una persona que eh, asume su derecho a la queja sí, si y solo si honestamente reflexiona y dice lo he hecho de la mejor de las maneras posibles por lo tanto tengo derecho a la queja si no lo he hecho de la mejor de las maneras posibles si encuentro cualquier ápice de acción que puedo mejorar en el futuro no, voy a quejarme ¿Vale? Esto es el, lo contrario a la victimitis. El no quejarse. Vamos a dejar de quejarnos, por favor. Vamos a tratar de mirar al futuro y decir, vale, lo voy a hacer mejor. La próxima vez, punto. Relativicemos. ¿Vale? Y ahora sí, la, la, la historietilla de la empresa de zapatos, que no sé por qué se había colado en la, en la primera diapositiva, es otra, es una historietilla, pues, al igual que la, conté, la que conté al principio esta de los... de la obra, ¿no? Que, como digo, no soy muy bueno contando la historietilla, pues, me la perdonáis, pero bueno, la cuento igualmente. La historietilla dice así. De repente se descubre en el globo terráqueo una porción enorme de tierra que, que no se había descubierto antes. Es decir, hay un continente nuevo al que el ser humano occidental no había visto jamás antes. Vale. Bien, pues hay un empresario de zapatos que dice bueno, hay un terreno de isla por lo visto allí dicen que vive mucha gente mercado nuevo manda a dos de sus trabajadores a la isla, uno lo manda al norte otro lo manda al sur vale y al cabo de un tiempo los llama los manda porque había aviones y aeropuertos en la zona aquella y los llama porque había cobertura y los personajes. Bueno, la cuestión es que llama al que estaba por ejemplo en el norte no le dice, bueno, ¿qué tal? ¿cómo va la cosa por allí? el del norte, el comercial, digamos, el, el trabajo de la empresa. Jefe, esto es una pasada, aquí esto nada más que hay bosques, selva, aquí hay un respeto por el medio ambiente, y por cierto, aquí ven miles de personas, es increíble que el ser humano no hubiera visto esto antes, Estamos... esto es increíble. ¿no? Aquí hay unos ríos, unos lagos, un respeto, unas personas que viven en comunidad, todo está organizado, hay amor, hay pasión, no hay violencia, bla, bla, bla, bla. todo es perfecto, maravilloso. Y claro, la empresa dice, sí que sí, muy bien, pero que te he mandado allí para saber si vamos a vender zapatos. Y sea ah, no, no, no, jefe, claro, no, perdona. Aquí, como digo, viven miles y miles de personas, pero hay un problema, y es que estas miles y miles de personas viven por los siglos de los siglos descalzas. Y mira qué mala suerte que nosotros vendemos zapatos. Y esta gente va descalza. Vaya, por ya. bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Llama al otro trabajador que había mandado a la zona sur de de ese terreno nuevo, ¿no? Lo llama, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bueno, jefe, esto es increíble, una pasada, miles de personas, respecto al medio ambiente, una organización increíble, pasión, amor, no hay violencia. Que sí, que sí, que ya sé todo eso. Que vendemos zapatos o no vendemos zapatos. Ajá, sí, sí, sí, sí, sí, sí jefe. Nos vamos a echar de vender zapatos. Aquí hay miles y miles de personas que van descalzas. Todos van a necesitar unos zapatos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro trabajador de la empresa de zapatos? La diferencia es el que uno no se conforma con lo que ve. La diferencia es que uno no, eh, o sea, uno no, eh, el primero eh, establece barreras asociativas. Personas que durante toda la vida hacen las cosas de una determinada manera las van a seguir haciendo por el resto del tiempo. No ve una oportunidad. ¿Por qué? Porque se conforma con el status quo de lo que le rodea. La segunda persona rompe barreras asociativas. Si hay, nosotros vendemos zapatos, los zapatos caen en los pies, todos los pies están descalzos, nosotros vamos a echarnos de vender porque todos necesitamos unos zapatos. Es una cuestión de enfoque, de saber identificar oportunidades donde otros ven problemas. Y esto es algo que hay que entrenar. Hay que limpiar, digamos, los filtros con los que miramos a nuestro alrededor y saber encontrar oportunidades allí donde quizá otros ven solamente problemas. Debemos dejar de protestar por escenarios que generalmente son problemáticos y identificar formas de ver propuestas que encajen en esas zonas de las que otros protestan. ¿Vale? Dice Alex Rovira en su pequeño libro clásico de la buena suerte, solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias. Y las crea si no las encuentra. Recomiendo este librito, que de literatura es un plus, pero es un, una alegoría de un caballero negro y un caballero blanco que se enfrentan a situaciones, en que va narrando lo que, cómo se enfrenta un caballero, que es el negro, ante situaciones y cómo esas mismas situaciones se enfrenta, las enfrenta y las afronta el otro caballero, que es el caballero blanco. Y vais a ir a encontrar cómo somos nosotros y la forma en la que procesamos el mundo que nos rodea, la que nos hace ser conformistas o inconformistas, las que nos hacen ser resilientes y por lo tanto superarnos en la adversidad o nos hace ser frágiles y rompernos ante los problemas que nos rodean. Bien, hemos dicho saber buscar oportunidades, inconformarse pasionalmente. La tercera sería eh, intraemprender. Y sobre todo esto, en la del intraemprendimiento, hay que saber identificarla y promoverla en eh, la gente que trabaja con nosotros. Tenemos que... y esto también lo, lo, he, lo, lo he comentado en la primera hora, ¿verdad? Hay que intentar que la gente vea cómo eh, su acción da lugar a beneficios. Hay que eh, hacerle ver que esa persona tiene que romper las normas que están establecidas. La empresa 2.0, dice Marco Cimino, Cimino ahí en la frase de, de abajo, una organización 2.0 no está formada por empleados, sino por emprendedores. Las empresas competitivas no solamente no tienen departamentos de recursos humanos, que lo llaman personas, sino que también tienen departamentos de emprendedores. Es decir, fomentan el intraemprendimiento, le, le otorgan a la persona, al empleado, la capacidad y el rol de generar nuevos servicios, nuevos productos, nuevas líneas de trabajo para la propia empresa. Y esto es algo que debemos promover para los demás y promover evidentemente siempre para nosotros mismos. Tenemos que romper con las normas establecidas. Si algo ha sido así siempre, tenemos que mirarnos por qué ha sido así siempre y si queremos mantenerlo o no. Y no decirnos es que si ha sido así siempre seguirá siendo así. No. ¿Por qué no rompemos normas que están establecidas? ¿Por qué aquello que siempre ha funcionado de una manera no lo podemos cambiar? Eh, es va de provocar en la gente un, eh, promover un tipo de perfil eh, extraño. Normalmente la gente está esperando órdenes y hay que procurar que la gente mm, tenga iniciativas para que me ordenen a mí lo que tengo que hacer. Esto rompe completamente el, el, el, lo que todos tenemos establecido como gestionar un negocio, pero es el, el modo de hacer a la propia organización resiliente, que todos se sientan emprendedores, que todos se sientan propietarios del negocio, porque así tendrán un más músculo para afrontar la adversidad. Saber buscar oportunidades, eh, inconformarse pasionalmente, intraemprender, saltar obstáculos. Eh, voy a haceros otra pregunta, esto a lo mejor me, me decís que no, porque no es muy común. ¿Alguien de los que estáis ahí, habéis esquiado o habéis hecho snow? decime si sí o no, bueno, o sea, a lo mejor me decís que sí algunos igual es que no. Eh, es curioso porque mmm, tanto si me decís que, que sí como si no, alguno dice que sí, otro que no. Eh, si no lo has hecho, habéis hecho. Me da igual, yo os voy a decir en qué consiste ir a esquiar. Ir a esquiar significa que te tienes que levantar muy temprano. Pues aquí que tenemos eh, Sierra nevada cerca, ¿verdad? Si no has dormido allí, pues te tienes que levantar muy temprano para llegar allí temprano. Eh, para llegar allí a un sitio donde. Ahora hace mucho frío, en verdad que Ciudad de Nevada no es un lugar que haga mucho frío comparado con otras estaciones, pero es un lugar de montaña que hace mucho frío. Para, eh, bueno, cuando llegas allí, sales del coche y tienes que meter tus pies en unos instrumentos llamados botas, pero eso son cosas que no están preparadas para el pie humano, sin embargo al final el pie entra ahí dentro, ¿no? te metes ahí dentro con mucho sufrimiento pero al final el pie entra ahí dentro y empiezas a caminar como si fueras un robot con mucha incomodidad y además te tienes que poner los esquís, te lo tienes que poner aquí, ¿vale? generando un moratón en el hombro. O sea, muerto de frío, con los pies que no encajan en el lugar donde van, caminando de una forma ortopédica para llegar a una telecilla, que no es un sitio, o sea, que es el sitio en el que te vas a sentar y estando a menos 5 grados, vas a tener que estar 10 minutos quieto. Teniendo que hacer así con los dedos, de los pies y de las manos, porque si no, literalmente se congelan, ¿vale? Esto es esquiar, ¿eh? Es, es divertido, como veis, ¿verdad? Llegamos arriba, los que esquiáis, no sé si estáis siendo identificados con esto, más o menos, ¿verdad? Eh, llegáis arriba y eh, comienza lo bueno. Lo bueno significa que miras para abajo y hay un pedazo de, de, de, de casi precipicio, en el que no para de bajar gente a tu, a tu lado empiezan a tirarse todos y tú tienes que tirarte por ahí en una nieve que no siempre es como la que nos ponen en las televisiones sino que, que eso, es, eso es como un, una plastilina no hay un poco que no es muy lisa no bien pues bajas y empiezas a deslizarte y oye que tienes que o sea, tienes que esquivar a uno tienes que esquivar a otro al principio vas lento pero no sé qué pasa en ese proceso que dices, vamos a ir más rápido, vamos a ir más rápido. Vas dominando la técnica, vas superándote, vas... y llegas abajo con un subidón de adrenalina. Y quieres volver a subirte al la para volver a tirarte. ¿Por qué cuento yo todo esto del esquí? Bueno, cuento todo esto del esquí porque la vida va de esto, de asumir que nos vamos a encontrar una adversidad tras otra. Y que la vida consiste precisamente en afrontarla y divertirte en todo ese proceso. Hay una frase que he puesto ahí abajo que, que, bueno, que me la dijo mi madre como una vez y, y, cuando, y yo estaba con estos temas y, y me dijo, mira, hijo, el secreto de la vida consiste en aceptarla tal y como te viene, punto. No le des más vueltas. Y es que es verdad. Si tú te crees que la vida es maravillosa, si, si compramos todos esos argumentos que el mercado de la felicidad nos vende a través de tazas, y frases bien hechas de Mr. Wonderful, si nos creemos toda esa realidad maravillosa de que la vida es maravillosa, evidentemente cuando nos encontremos con una vida que es la que tenemos por delante, llena de incertidumbre, llena de adversidad, nos vamos a hundir. Pero si asumimos que la vida consiste precisamente en afectarla tal cual es como te viene y que saltar obstáculos es una cosa detrás de otra que tenemos que asumir, pues quizás lo, eh, el punto de vista de afrontamiento de esa realidad posible. Pues, esto de saltar obstáculos, uno lo llaman tolerancia al estrés, gestión de la incertidumbre. Esto es que te guste el jaleo, que te vaya a la marcha, que te diviertas en el caos. Que cuando termines un día de trabajo intensísimo, llegues a tu casa y te digas, hostia, hoy me lo he pasado bien. Esto es saltar obstáculos. Y esto es un actitud. Es decir, esto es que si me pongo delante de una adversidad, elijo contemplarla no como un problema, sino como un reto, no como un coñazo, sino como un desafío y una muestra de la vida para hacer las cosas de la mejor manera posible, como siempre vengo haciendo desde hace un montón de tiempo y como siempre tendré que seguir haciendo. Porque si me instalo en esa queja, en esa victimitis haré así, me acurrucaré, me pondré debajo de la manta, me tomaré un orfidal y no querré despertarme. Evidentemente, eso no parece que sea la solución y, el, y el, el, la solución a, a esta situación, ¿no? Saltar el saltar obstáculos forma parte de la personalidad resiliente. El asumir que la adversidad está presente y que lo que tenemos que hacer continuamente es eh, esquivarla, superarla y, por lo tanto, aceptarla, eh, forma parte de la personalidad resiliente. El que está instalado en la queja, en el que todo es un problema esa persona no sale adelante, esa persona acaba debajo de la manta. ¿Vale? Saber buscar oportunidades, inconformarse pasionalmente, intraemprender, saltar obstáculos. Cinco, experimentar. Experimentar significa probar cosas nuevas. Y probar cosas nuevas significa, significa permitirnos que nos podemos equivocar. ¿Vale? Y yo os animo a que experimentéis. Y os animo a que tengáis errores, pero asumiendo que no os estoy diciendo que hagáis trabajos chapuceros. El equivocarse, el tener un error, no es tener un trabajo chapucero. ¿De acuerdo? Tenemos que, eh, por así decir, recompensarnos errores cuando esos errores están insertos en proyectos que son desafiantes y tenemos que repensarnos si estamos cosechando únicamente éxitos mediocres. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que estar embarcados siempre en al menos un proyecto ilusionante y desafiante. Un proyecto nuevo que implica experimentación, implica mm, eh, riesgo. Riesgo y, por lo tanto, incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir. Y ahí el error es donde es aquello que nos podemos permitir, que nos debemos permitir, ¿de acuerdo? ¿Sabéis esta frase célebre, verdad?, de, de Edison, que dice, no he fracasado, simplemente he descubierto 10.000 alternativas que no funcionaban. Pues eso es un poco lo que quiero decir, ¿no? Eh, con respecto a la experimentación, creo que es preciso que asumamos que cuando llevamos a cabo proyectos nuevos, tenemos que intentar que esos proyectos, permitirnos el, el error y la equivocación, pero siempre evaluando cuándo... Debemos equivocarnos. Tenemos que equivocarnos pronto y tenemos que equivocarnos barato. Por lo tanto, cuando estamos en un proyecto desafiante, tenemos que estar haciendo validaciones continuas de, de seguimiento, de cómo estamos funcionando, porque si no hacemos esas validaciones y es tarde, habremos perdido mucho tiempo. Si no hemos equivocado, incluso mucho dinero. Si hemos invertido mucho tiempo, incluso gasto. Si experimentamos, evaluemos todo el proceso de experimentación para decir, vale, me estoy equivocando. Pero bueno, me he equivocado rápido y barato. Paso a otra cosa nueva. O paso a probar una nueva acción que me permita mejorar. Pero todos, todos debemos estar siempre en, en un proyecto que implique una mejora. Respecto, respecto del status quo en el que me encuentro. Saber buscar oportunidades, inconformarse pasionalmente, intraemprender, saltar obstáculos, experimentar. Conectar. Conectar significa no callarse nunca y ante nadie. Hablo de tener asertividad, hablo de tener empatía, hablo de tener simpatía, hablo de saber estar. ¿vale? Conectar significa tener eh, redes de contacto. ¿vale? Es decir, estar conectado a personas. Fijaos la, la frase de Eugenio Moliní, que es un consultor sueco catalán, que, que es muy bueno y trabaja con grandes empresas en, en gestión del cambio. Dice, el aumento de las interconexiones de un sistema hace que éste sea más resiliente. Esto cuando yo lo, lo comento en, con los universitarios, eh, les digo, o sea, esto de un enchufe, el, donde se enchufa, ¿no? o sea, esto, ¿no? esto va a un enchufe. ¿no? ¿Qué otras formas semánticas tenemos de reconocer un enchufe? Aparte de esto, ¿qué es un enchufe? Me dicen, pues un enchufe es alguien que te coloca en una empresa. Digo, vale, stop. Cambiar la palabra enchufe por redes de contacto. ¿Por qué? Porque cuando vemos a otro que obtiene una oportunidad profesional, digo, joder, pues este tiene enchufe. Si me pasa a mí, yo digo, no, no, es que tengo unas buenas redes de contacto. Las redes de contacto nos hacen ser más resilientes porque nos acercan a oportunidades. El capital humano es el capital social. El capital social se mide por la capacidad de conectar con otros individuos. Y esto es la conexión. La resiliencia es estar conectados. Y muchos de muchas personas eh, todavía dicen que las redes sociales no sirven para nada. Y sí, estoy hablando de esos canales donde compartimos nuestra vida con los demás, vida personal o profesional. Todavía son muchas las personas que la red, dicen que las redes sociales no sirven para nada. O dicen que a través de las redes sociales no se encuentran oportunidades. Yo os animo a que, si sois una de esas personas que dicen que a través de las redes no se encuentran oportunidades, si sois de esas personas que dicen que las redes sociales no sirven para nada, os animo a que cambiáis la palabra redes sociales por personas y que repitamos las frases. A través de las personas no se encuentran oportunidades. A través de las personas o las personas no sirven para nada. No tiene sentido ya la frase, ¿verdad? Las redes sociales son personas. Si, las redes, si tus redes sociales eh, son aburridas porque nada más que se hablan de política o ponen chistes malos continuamente, no es que las redes sociales sean estúpidas. Es que la red social que tú has elegido para acompañarte eh, es estúpida. Cambia la información que aparece en tu muro. Para cambiar la información que te aparece en tu muro, tienes que cambiar la gente con la que te rodeas. Al igual que no te vas a tomar, perdón, al igual que no nos tomábamos una caña con gente que nos cae no nos cae bien, no, no acompañemos a gente en Internet que no nos gusta. Si queremos utilizar las redes sociales como instrumento de conexión profesional, conectémonos a las redes sociales, con una pretensión profesional y conectemos con personas que nos aporten valor profesionalmente. Y, y entonces encontraremos que tenemos una herramienta que es potentísima que nos va a permitir desarrollar esta habilidad de la conexión y nos va a permitir estar en contacto con muchísimas más oportunidades de las que podríamos estar en este momento. En este momento, si no tengo ese acceso a todas esas personas, evidentemente. ¿Vale? Bien, siete, prosumir. No lo busquéis en el diccionario porque es un palabra, un palabra inventado. Prosumir significa consumir y producir continuamente y a la vez. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que os pido que consumáis y produzcáis? Información y conocimiento asociado a vuestra labor profesional. El profesional, la empresa resiliente es aquella que está continuamente prosumiendo conocimiento. Es aquella persona que no dice, no, no voy a aprender más, ya lo sé todo. Si estoy instalado en el ya lo sé todo y nada me va a aportar algo nuevo, eh, estoy en el lado opuesto de la resiliencia, estoy en la fragilidad. Prosumir implica estar continuamente leyendo, continuamente escuchando atentamente a colegas, profesionales o a mi entorno. Estar continuamente aprendiendo. Y no solamente consumir, sino que hay que producir. Si estamos en las redes, no estamos, sino somos. Esto del 2.0, ¿no? esto que aparece aquí arriba. Estar, esto tachado, ser 2.0. El, el, el 2.0 era un concepto, no el 2.0 era un concepto que, que se utilizaba cuando emergían las redes sociales, a, hace unos 10 años, aproximadamente, 10, 12, joder, qué viejo, bueno, por ahí, ¿vale? 2008, 2010, 2000, 2006, 2010, es una época más o menos que empezaban a surgir Twitter, Facebook y todo, LinkedIn, todo aquello. Eh, entonces, pues se hablaba de estar en los 2.0, de estar en las redes sociales, ¿no? Yo no digo que hay que estar en las redes sociales, porque hay mucha gente que está en las redes sociales y no son 2.0, no son prosumidores. Ser 2.0 significa no solamente estar, sino actuar en consecuencia. Eh, estar en una red social, en una red profesional, es decir, rodeado de gente que es interesante profesionalmente, que te permite entrar en conversaciones con ellos. Os animo, si no lo habéis hecho ya, que evidentemente ya seguro que todos vosotros lo tenéis superado, a que trabajéis con rotundidad y determinación LinkedIn. LinkedIn es un espacio de conversación profesional ric, riquísimo. Ahí podréis encontrar muchísimos profesionales de vuestro sector con los que compartir información, noticias, actualidad, artículos, eh, opiniones, etcétera, eh, recursos y entrar en conversación con ellos. Ese, esa, ese estado de conexión permanente con contenido de actualidad hace que estéis desarrollando o entrenando o vitalizando un músculo de resiliente que, que os vendrá muy bien para estar preparado ante cualquier llegada adversa y tenéis esos conocimientos actualizados, estáis mucho más preparados. Decía Federico García Lorca, dime qué lees y te diré quién eres. aplicarlo a, a las redes sociales. ¿Qué leéis en vuestros muros de redes sociales? Si estáis leyendo continuamente memes, política, deportes, me parece bien, es vuestra opción. Pero si elegís utilizar la red como espacio de conexión profesional para producir y consumir contenido y para estar conectado con un mundo que puede darme oportunidades, utilizar las redes con ese sentido. Ocho, saber relatar. El saber relatar significa ser un storyteller, que es mucho más Moerno decir storyteller que saber relatar. Vengo a decir aquí que eh, hay que ser un vendedor extraordinario y tacho lo de vendedor y pongo comunicador. ¿Por qué? Porque todo consiste en comunicar en todo momento. La venta es comunicación. La imagen y lo que proyectamos a través de la comunicación es lo que nos hace ser percibido como buen profesional, como buena marca, como buen eh, como, como una empresa de referencia o no en el entorno en el que me encuentro. Ser un storyteller significa comunicar de manera extraordinaria. Y el contenido de lo que comunico no lo es todo. La historia que enmarca el contenido que quiero proyectar hacia afuera es lo que transmite valor al contenido. Y es lo que va a permitir que mi mensaje llegue y se instale en el corazón de aquellos que quiero eh, persuadir. ¿vale? Dice, lo que entra al corazón no sale, y al corazón solo se llega con historias. historia. Saber relatar es una de esas habilidades. Hibridar sería la penúltima de las habilidades. Provocar encuentros disruptivos. Mezclarse con profesionales que no tienen nada que ver con lo mío y, junto a ellos, trabajar juntos en proyectos que pudieran ser eh, alejados para ambos. Seguramente los puntos de vista, los, los enfoques de... Eh, desde, puntos de vista tan diferentes, a los dos nos dé una idea sugerente para poder mejorar. Tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación eh, que se llamaba Economía de la Hibridación, modelos de negocios basados en la mezcla disruptiva. Y sí, efectivamente, hay quienes han buscado lejos para poder diferenciarse de la competencia y tener una personalidad y una identidad propia. ¿Por qué? Porque han buscado ese sesgo, ese rasgo, perdón que no tienen la competencia. ¿Cómo lo han hecho? Mezclándose bien con algún elemento que pudiera ser alejado. Eh, ejemplos, por ejemplo, los invernaderos de Almería. ¿Quién pudiera pensar que un invernadero es un centro de atracción turística? ¿Creéis que puede haber autobuses que vayan a ver los invernaderos? Pues sí, allí hay una empresaria que, como la Copa de Compino, que supo ver el valor que nadie estaba haciendo. Y es que, claro, ¿quién va a venir al invernadero? Bueno, pues sí, consiguió que el acudir a su eh, centro agrícola fuera una experiencia para el visitante, con eh, una zona didáctica para los niños, con una zona de degustación para los mayores, con una experiencia teatral durante el camino y también con una experiencia de investigación para los eh, estudiantes universitarios. Os animo a que entréis en este enlace, ¿vale? Innovox Plus 45 metáforas y moldes para innovar basados en la hibridación. Os animo porque son provocaciones que nos viene bien. Todas y cada una de esas metáforas poner vuestro negocio en un molde, en uno de esos 45 moldes y pensar en la respuesta. Y lo que salga de ahí a veces será una tontería, pero otras veces puede ser una interesante solución a a un nudo en el que nos encontréis con vuestro modelo de negocio. Venga, y vamos terminando con el décimo, eh, que sería. Bueno, aquí hay aparece ser una serie de palabras a la izquierda, y, y no sé si seguís conectados, ¿vale? Porque hace tiempo que no os pido nada por el chat. No sé si seguís ahí conectados, ojalá que sí, que estéis conectados, porque me gustaría que eh, respondierais algunas. Estáis bien, gracias, gracias. Eh, ahí aparecen unas, unas palabras, ¿verdad? Poner dificultad, problema, reactivo, yo, piedra, cumplir, seriedad. La, las palabras buenas están a la derecha. Sin embargo, me, vamos a intentar que me las digáis vosotros. ¿vale? Por ejemplo, cuando encuentro, me encuentro ante una, una dificultad, ¿tengo que verlo como un problema o como un...? ¿Qué? Wow. ¡Reto! ¡Perfecto! ¡Mini punto! postala informática, creo que era Mercedes, no recuerdo mal. Un reto, un reto. En lugar de ver una dificultad como un problema, lo voy a ver como un reto. Y esto me va a hacer que tenga la posibilidad de demostrarme que puedo superarlo. Bien, continuamos. ¿Hay que ser reactivo o hay que, hay que ser cómo? Proactivo. Bien, ¿qué más? Pro, pro, pro. Iniciativa, ¿verdad? Perfecto, que no se nos olvide nunca una palabra que os he dicho, intraemprendedor. En muchas ocasiones somos, todos como somos autónomos, pues ya, ya nos consideramos emprendedores. Ojo, que en muchas ocasiones se nos ha olvidado qué es esto de emprender. Miremos hacia nosotros mismos. ¿Somos, estamos, ¿Seguimos siendo impre, emprendedores o estamos simplemente a la deriva de un proyecto profesional? No seamos reactivos y vayamos con el piloto autonómico, automático a la deriva, sino que volvamos a hacer, a, a impre, implementar ese. De, espíritu emprendedor en nuestro negocio. Bien, tercero, ¿yo o vosotros? ¿Nosotros? ¿Nosotros? A ver... Sí. Efectivamente, nosotros. Eh, aunque el negocio sea nuestro y estemos solos, tenemos que abrirnos y pensar en clave de nosotros. Con nuestro equipo, con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestra pareja, con, con todo involucrarlos en nuestro proyecto y, y, y viajar acompañados, es fundamental. ¿vale? Me gasta más eh, difícil, a ver, piedra, en lugar de piedra, el qué. ¿El lugar de piedra, plastilina, dice Carmen. A ver, más cosas. Ver, habéis, dos personas habéis dicho plastilina. No, no, no es plastilina, no va, no va por ahí, fíjate. Agua, dice Blanca. Esponja, espérate que le voy a dar al botón para ver quién se lleva el mini punto. Mini punto, otra vez para... Me parece que era Mercedes, disculpa si no es tu nombre. Esponja, efectivamente. De hecho, cuando he visto agua, eh, pensad, Mercedes, gracias. Eh, si a una piedra le echo agua por encima, todo le resbala. No hay que ser piedras, hay que ser esponjas. Hay que absorber. Todo lo que está a nuestro alrededor. Eh, tengo una mala noticia, es que cada minuto que pasa nos vamos volviendo más piedras y menos esponjas. Hay que hacer esfuerzos y sobreesfuerzos para que las cosas podamos absorberlas. Porque poco a poco todo nos resbala y todo creemos que lo tenemos superado. Si no pensemos en personas mayores, que es muy difícil mm, hacerles ver que las cosas son diferentes a como ellos piensan. ¿Por qué? Porque se quedaron ya en piedras. Tenemos que hacer un esfuerzo por seguir siendo esponjas y por seguir aprendiendo a pesar de lo que sale. Cumplir, ser cumplidor. Os digo yo rápidamente la respuesta. Superarse. No cumplamos con la tarea. Hagamos las cosas de la mejor de las maneras posibles, como actitud. Si me voy a hacer un café, voy a hacer el mejor café de mi vida. Si me voy a hacer una tostada el puesto perfecto. Voy a hacer las cosas de la mejor de las maneras posibles, como actitud. Porque ese, esa actitud microconducta de superarse eh, es un entrenamiento personal hacia la adversidad y por último, y esto sí me gustaría que me la respondiera ¿seriedad? ¿o qué? seriedad no es lo que estoy buscando, busco otra palabra que está ahí a la derecha ¿qué se os ocurre que puede ser en lugar de seriedad? ¿responsabilidad? no no es responsabilidad Honestidad. Tampoco. Creo que, creo que cuando la veáis vais a decir, no me digas, ¿era esto? Empatía. Humor. Os pido que tengamos humor. La regla de los tres ochos. Ocho horas durmiendo, ocho horas trabajando, ocho horas de ocio. Mira, general, ¿vale? Lo que tenéis hijos, ya sabéis que lo de las ocho horas durmiendo es una utopía que se acabó. En la juventud y seguimos siendo jóvenes, lo digo demasiado. Grande. Bueno, ocho horas durmiendo, ocho horas trabajando, ocho horas eh, de ocio. Ojo, un tercio de nuestra vida, según este criterio, estamos durmiendo y no nos enteramos de nada. Si miramos hacia adelante y pensamos en los días laborables que tenemos delante, la mitad de nuestra vida la vamos a pasar trabajando. Vale. o nos lo tomamos con humor, por final y mantita. ¿Vale? relativicemos las cuestiones porque dice optimismo, no sé si es optimismo, yo diría relativizar las cosas y pasárnoslo bien. Relativizarlo todo, no crearnos tantas tormentas en nuestras cabezas, sino tratar de disfrutar durante, durante el camino. Bueno, no sé cómo habéis visto, buscador de oportunidades, inconformista pasional, intraemprendedor, saltador de obstáculos experimentador, conector, prosumidor, solitario, divididor amortiguador de dificultades. Este sería las 10 habilidades para generar para formar una personalidad resiliente. A ver, no sé la introspección que habéis hecho. Vamos a, llegamos un poco apurados a, al último punto. Son tips de cacharreo. Y como ya os advertí al principio, eh, lo he dejado para el final, porque creo que para llegar a las herramientas tenemos que antes tener preparadas muchísimas otras cosas. Vamos a ver eh, muy poquitas herramientas que tenéis que considerar si no las estáis utilizando desde ya. Y son tips para ser más eficientes. Sí o sí, todos tenemos que trabajar en una nube. Aquí nos voy a recomendar una herramienta, ¿vale? Vais a tener varias. Vais a tener varias y las voy a poner ahí. La podéis buscar si no trabajáis, si, si no tenéis una nube. ¿Qué nube? Pues tenéis Google, Google Drive, tenéis Dropbox, si es de Microsoft, el OneDrive, si tenéis el entorno Apple, tenéis iCloud. Es preciso que tengamos un lugar donde ordenar... Bueno, también no lo he dicho, pero también puede ser una nube propia, ¿vale? Un lugar donde ordenar la documentación y tener acceso de cualquier dispositivo a esa información que tengamos eh, que gestionar a diario. Es muy importante que almacenemos adecuadamente los contenidos de nuestro trabajo. Y lo importante no es la herramienta, decía el rector de la UK y Open University. En Internet es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la herramienta es necesaria, pero lo importante no es la herramienta, es la capacidad que tengo de organizar la información de mi empresa, de mi trabajo, de mi entorno, para poder tener un acceso ágil y fácil y ordenado. Esto no te lo da la herramienta. Si tú tienes Google Drive, tienes la oportunidad de crear carpetas. Pero si esas carpetas son caóticas o son, están bien diseñadas para que sean eh, de fácil acceso y bien organizadas, eso es cosa tuya. ¿vale? Y es lo que os quiero decir. Antes de aplicar una herramienta tenemos que considerar muchos otros elementos. Una nube, un espacio donde almacenar la información, muy necesario. Sobre todo para poder acceder a esa información desde cualquier dispositivo desde cualquier parte. ¿vale? Aquí tenéis unos cuantos ejemplos. En segundo lugar, saber hacer listas de tareas. Bueno, no sé si esto lo hacéis, pero está muy alineado con eso de los objetivos SMART que os comentaba hace ya algún rato. Tener listas de tareas es un, tener un lugar donde poder prever la actividad que vas a hacer, a lo mejor al día o a la semana. Un listado de tareas pendientes que hace que se active la motivación por ir haciendo check en todas ellas. Ojo en cómo nos planificamos la semana, porque a menudo somos muy buenistas, productivamente buenistas, y nos ponemos tareas que no podemos llegar a ellas. Y si no llegamos, nos estresamos y nos frustramos. Tareas que podamos alcanzar, que sean retadoras y que sean pragmáticas. Y lo importante no es la herramienta, que ahí os dejo un montón. Es la capacidad para gestionarlas y sacarle provecho. Fijaos que ahí lo primero que os he puesto, el bullet journal, no es una herramienta digital. Os animo a que busquéis bullet journal porque no es más que hacer listas de tareas en cuadernos tipo molesquine, vamos a decirlo así, y con... Con papel y boli. ¿vale? Eh, joder, estoy mirando el título arriba a la izquierda y pone Andalucía del digital y yo estoy diciendo de utilizar el papel y boli. Os animo a que comprendáis el funcionamiento de Bullet Journal porque comprendiendo el funcionamiento de Bullet Journal sabréis hacer tareas en papel pero también en todas estas herramientas. Hay quien dice por aquí que utiliza Asana. Fantástico. Es una de las aplicaciones más completa. También está Todoist, TickTick Remember the Milk, Trello. ¿vale? Trello tiene otras consideraciones porque para saber manejarse en Trello hace falta conocer mínimamente cómo es el funcionamiento de la metodología Kanban. Y esto es algo que cuando lo aprendes, hostias, le sacas un partido tremendo a la herramienta. Pero si no sabes cómo funciona el Kanban, tú ves Trello y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Vale? Por lo tanto, eh, vamos a comenzar por saber hacer listas de tareas y poco a poco, si no domino estos elementos, vais a ver que la productividad puede aumentar a base de muy pequeñas recomendaciones. Pero si además, por ejemplo, como dice Carmen o Carmen Costa, que, que utilizáis a Sana o Telo, es que las posibilidades se van multiplicando a modo que vas cono conociendo metodologías para gestionarte eficazmente. Pongo ahí los recordatorios. Si utilizáis eh, Apple, el, el, la aplicación de recordatorios es suficiente en muchas ocasiones para poder organizar. ¿vale? Pero, Listas de tareas que nos planteemos siempre, actividades semanales, smart, específicas, medibles, etc. <coughs> Perdóname. Lo <coughs> tengo que hacer así porque el virus no te ha la pantalla. Calendario. Tenemos una nube, tenemos una lista de tareas Calendricemos, es, es la T de Smart, es medir en el tiempo, ¿verdad? ahí tenéis, tenéis la, la de referencia, pues Google Calendar, pero bueno, si utilizáis en el entorno de Outlook, pues el calendario de Outlook está muy bien. el entorno de Apple, el iCalendar. También hay otras herramientas como el TU, Entonces, un lugar donde planificar en el tiempo toda la actividad importantísimo. Si una tarea está en el calendario, no está en nuestra cabeza. Y esto, para gestionar el estrés, es muy importante. Si lo meto en el calendario, dejo de estar preocupado por el ¿cuándo tenía yo que hacer esto? ¿Yo tenía que hacer esto? ¿Cuándo era? Una buena utilización y gestión de un calendario, lo primero que hace es eliminar dolores de cabeza y preocupaciones. ¿Vale? Por lo tanto, si hemos hecho listas de tareas, volquémoslas. Es como cuando te comes el sapo, efectivamente. Porque le ponemos fecha. Le ponemos fecha y ya sabemos que cuando llegue la fecha el calendario me avisará de que tengo que hacer esta tarea. Si lo gestionamos adecuadamente, no solamente nos avisará de que viene esta tarea, sino que nos avisará que nos tenemos que preparar para hacer esta tarea. ¿vale? Incluso ahí podemos comp compartimentar tipos de actividades personales y profesionales. Compartir calendarios con nuestras familias. Organizarnos los tiempos. El tiempo nos sacude la cabeza y nos hace estar muy desequilibrados. Si lo organizamos bien y lo planificamos bien, nos aliviamos bastante. CRM, esto es igual que lo que decía antes. ¿El ¿Qué es un CRM? No sé si lo, lo trabajáis en vuestra empresa, en vuestros negocios. Es una solución de gestión de las relaciones con clientes orientada nuevamente a gestionar tres áreas básicas: gestión comercial, marketing y postventa o atención al cliente. Tener un CRM significa tener, por así decir, una base de datos donde tienes todas tus empresas, clientes o potenciales para saber pues, cómo tienes que llevar a cabo. La acción comercial, qué acciones de marketing puedo hacer con ellos, qué atención al cliente o servicio postventa tengo con ellos. Y efectivamente, esto lo podéis hacer en un Excel. ¿vale? Lo podéis hacer en un Excel. Y, y fijaos que siempre voy a la opción más artesana. Pero luego hay aplicaciones que te dan mucho más. AppSpot, he visto por ahí que, que utilizáis Zoho. Strick. Strict si trabajáis con Gmail, con es muy bueno. Es un CRM digamos que se, se inserta, que se embebe en Gmail. ¿Vale? Hay muchísimas herramientas de CRM. El propósito centralizar en una única base de datos todas las interacciones que tengáis con tu, con tu entorno, con tu cliente. Y eso es el, el CRM, como, como opción, digamos, empresarial eh, y metodología de gestión de las relaciones con el cliente, es preciso conocerla. Luego, la elección de las herramientas. Eh, os digo, las herramientas tienen el propósito y están diseñadas para hacerlo fácil. O aquí, os aquí lo que hago es un repaso de 3-4 que además son dentro de su ámbito las de referencia. ¿vale? Y creo que con esto ya eh, llego a la última. Eh, diseño. He dicho nube, listas de tareas, calendario, CRM, diseño. No hace falta tener un diseñador gráfico en casa para poder hacer diseños y tener una imagen potente. La imagen, como decía, es de lo más importante. Las herramientas disponibles y la facilidad de uso que se está proponiendo desde esas herramientas permiten acercarnos a un diseño profesional a los que somos amateurs. Evidentemente hay que tener buen gusto. Que no lo quita nadie. Y un poquito de competencia digital para manejarse en esos entornos. Pero no son entornos complicados. Canva. Canva es una aplicación que, que se ha desarrollado muchísimo en, en los dos últimos años y la utiliza cada vez más personas. Para haceros un logo para hacer un dossier, para hacer un, una carta, para hacer un currículum, para... Para prácticamente cualquier cosa tienes una plantilla, una plantilla profesional, en la que prácticamente vas a tener solamente que cambiar la información y meter la tuya. Y si ya eres un poquito que te guste, pues apurar los recursos que te da la plataforma, que de una manera muy sencilla te permite incluso mejorar las plantillas existentes. ¿vale? Créelo, es como una especie de réplica, una competencia de Canva. ¿vale? Y hay otras porque son simplemente de gestión de imágenes, como pixel eh, pero luego, por ejemplo, los que tenéis tablets, si tenéis app iPad, eh, podéis, nosotros por ejemplo en nuestra empresa trabajamos mucho con el con el pincel, o sea, con el, el pencil del iPad y hacemos dibujos a mano. Si tenéis esa cualidad, diría que artística, pero quizá el visual thinking no es una cuestión tan artística como metodológica de aprender a plasmar en imágenes eh, gráficas, eh, conceptos complejos, hay herramientas muy potentes como pueden ser para el entorno de iOS Paper o Android Paper Draw, ¿de acuerdo? El propósito aquí sería generar contenidos digitales estéticamente aceptables. Bueno, son las ocho y cinco, con esto finalizamos. Muchísimas gracias por estar ahí, por haber estado un poco activos en, en el chat. De verdad que yo no sabéis cómo agradezco esto, de, de no tener que sentir esta soledad la, ante la pantalla y, y sentir que estáis ahí. Espero que os haya servido de algo este ratito que hemos compartido juntos, que os haya provocado algo y que si, además de todo esto, pues habéis metido en vuestra cartera, en vuestra mochila, algún aprendizaje, pues yo me doy por satisfecho. Así que, por mi parte, si queréis comentar algo para cerrar, estoy viendo que gracias, digo gracias a vosotros, muchísimas gracias a Moemelo, muchísimas gracias a vosotras. Lo dicho, muchas gracias, eh, ojalá os haya servido para avanzar y repensar eh, a través de estos tips, pues, la, la eficiencia y la eficacia personal. Me despido, eh, para los que estáis en el curso, que sois todos, nos, vamos, nos vemos la semana que viene con cuestiones relacionadas con la comunicación, tips para mejorar la comunicación. Así que, este careto lo seguiréis desde la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias Nacho. Nacho. Ha sido una masterclass estupenda y muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Y nos vemos en la plataforma que Manuel os sí. está esperando. Gracias, ahí estamos. Y entrad y ir pues siguiendo el material y cualquier duda, ya sabéis que, que estamos ahí. Si no, yo directamente a través de, de, de Nacho para re resolveros la, las dudas que os surjan. Vale. Un momentito Chao. que nos pregunta Viaje Nace tú nos pregunta que ah. si puede ver la clase por otro lado. Mañana la tienes sí. subida en la plataforma. ¿Has podido acceder a la plataforma o tienes algún problema? En la plataforma tienes ya la de la semana pasada y mañana tendrás la de hoy. No sé si me escucha, viajes, nace tú. Sí, bueno, decírselo. Perfecto, venga, estupendo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, adiós.